Bueno, buenos días, buenos días a todos en este en este jueves Santo. Eh, bueno, hemos decidido trabajar y ofrecer cursos y bueno, ahí tenemos con nosotros a, a María, a Álvaro y, y a Avenida, que yo los conozco de, del año pasado, ¿verdad? De la de la jornada Guixin, porque se encargaron de de, de organizarla. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo y, y conocer el trabajo que estupendo que hace. Oye, os quería preguntar, vosotros que hacéis del departamento de química, María y Álvaro, ¿no? de química analítica, sois los dos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estáis apañando cómo estáis para la investigación? ¿no? Porque los laboratorios los tendréis cerrados, ¿no? Sí, trabajando. exactamente. Los, los laboratorios están cerrados, pero bueno... Nuestra parte de investigación también tratamos muchos datos, entonces, bueno, teníamos muchos datos pendientes que se habían analizado previamente a todo esto del confiamiento y, bueno, estamos trabajando con ellos desde casa, pues, haciendo estadística y cosas así. Y luego también escri bueno. escribiendo resultados, de, escribiendo papers. Sí, ¿no? <risa> eso. La verdad es que yo siento que tengo mucho más trabajo que antes porque ahora no corto. Sí, sí. me voy a por la mañana estresado. Es que, y, yo, y dices, es que pero... son las 8 de la tarde, es que no debería estar trabajando, pero tú dices, bueno, pues si estoy aquí, pues ya... Voy a ver sí, si termino sí, esto, pero. Si queréis, luego, luego hacemos, al final de, del curso, hacemos una, un intercambio de experiencias de la vida de investigador confinado, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos cómo, cómo lo vamos apañando. Mira, bueno, para presentar un poco, para presentaros. Eh, bueno, Bañá, que que es de, de la Universidad del País Vasco, ¿no, Bañá? Aunque tú leíste la, la tesis aquí en Granada, eh, ¿no? Eh, sí, leí la tesis hace un diez. mes. Hace un ya, mes. Eh, eh, era un nuevo doctorado, ¿no? ¿Pero tú estabas aquí en Granada también? ¿en ¿Qué departamento estaba aquí en Granada? Me acuerdo eh, que, te, que te coincidí contigo en un curso, ¿no? Allí en la Facultad de Económica, ¿acuerdas? Sí, en comercialización e investigación de mercados. Y en el país vas pues... a estar en economía, economía financiera 2, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, no, para ello nos van a hablar un poco de de, han puesto el título de la transversalidad del doctorado, importancia de herramientas paralelas al trabajo de, de, de investigación, que yo creo que es una, una cuestión relevante porque, bueno, en muchos de los cursos que damos nosotros nos estamos centrando sobre todo en, en herramientas metodológicas, lenguajes de programación, cómo publicar cuestiones de este tipo, pero está muy bien planteado el curso porque al final, eh, cuando dedicamos a investigación, lamentablemente tenemos que hacer hombres y mujeres orquesta, ¿verdad? Tenemos que saber hacer prácticamente de todo. Y, y bueno, por el resumen que nos han puesto, nos a hablar un poco de, del tema de la gestión de proyectos, eh, liderar grupos de trabajo, eh, como, digamos, eh, eh, enfocar nuestro currículum científico y también las cuestiones de la habilidad comunicativa. O sea, que, que hay una serie de habilidades, una serie de, de, de cuestiones que deberíamos saber, además de, de todo lo que sabemos de investigación. Y bueno, yo voy a dar ya la, la, la palabra, Os quería agradecer que, que hubierais participado, que, que hayáis ofrecido a, a, a participar, porque habéis ofrecido a vosotros, y bueno, y a toda la gente que está, si alguien quiere ofrecerse más a dar cursos, estaría dispuesto porque eh, significa que además va a ser experiencia directa de gente que acaba de terminar la tesis doctoral, no son gente como yo que ya llevamos una con la tesis doctoral, ya llevamos una carrera científica avanzada, sino gente que ha terminado y vos da consejos directos de... De, de cómo están enfocando a ellos, eh, eh, la etapa esa que ocurre después de, de la tesis doctoral, que quizás sea la etapa más, de mayor incertidumbre o, o de mayor dificultad. No me enrollo más. María, Álvaro, mañana muchísimas gracias por participar. Os doy, como siempre, lo, la voz y la palabra. Un abrazo muy fuerte. Y ahora sí que hay, Le si dejamos diez minutillos y, y, y... Un abrazo muy fuerte. Gracias. Yo voy. ¿Alguien que tiene el micro abierto por ahí? Sí, eh, el... el micro abierto. Lo voy desconectando yo, no os preocupéis, ¿vale? Vale. Vale, vale Beñato está ahí. Sí. Vale. Está compartiendo. ¿Será? Sí. ¿Lo veis? Sí, sí. Lo no no veo no perfectamente bien. Eh, eh, A ti, no, no, es que no se te escucha muy bien. Este es el, el nivel que... Eh, Uf. <risa> Nada, cero. Muy mal. No sé ya que... Es que estoy con... Eh, Peña, está silenciado, creo. Ya te sale el micrófono ¿Qué? Mm. A ver, Veña se la iba, ¿no? Supongo que estará. Estará intentando volver. ¿Me Sí, sí, se te escucha, veña, Pero entrecortado. Supongo que tanta gente con las cámaras y todo eso en su, en su red no, no va. A ser todo. Sí, como tengo un poco la conexión un poco bajo. Bueno, a mí me pasó lo mismo, me ha ya un par de veces que. A mm. ver, Se le escucha fatal. Se le escucha fatal. Y, o, no sé cómo lo habéis hecho, que habéis repartido el contenido. Bueno, para empezar algunos, empezar alguno, para ir solucionando un poco la... Eh, los problemillas, empezar alguno de vosotros que tenéis mejor conexión y a ver si bañar eh, cuando termine alguno de vosotros pues ya tiene mejor me, mejor conexión ¿te parece, bañar ven Sí Venga, pues voy arreglando los problemillas No, pues, es que aquí nada ¿Y por qué no conectar al móvil? No sé, en el móvil seguro que le va mejor Venga, voy okay. a intentar ya, pues. Venga. Y te ponemos nosotros presentación? Bueno, te ponemos la presentación. Claro, te ponemos nuestra presentación mañana. Hay una opción también, que yo no la he utilizado, pero la he visto por ahí, que es que tú presentas y la cámara y la voz va por el móvil. mira pues... si le... en, en la zona inferior derecha aparecen los tres puntitos, ¿vale? Uh -huh. Y verás que aparece una opción que sí. pone usar un teléfono para hablar y escuchar el audio. Vale. Vale, entonces inténtalo. Yo no lo he probado, ¿eh? pero sabía que estaba ahí, de casualidad, pero... ¿Vale? Ese es el problema de vivir en un bosque. Claro. ¿Ah, no? Es <risa> sí. lo que hay. Marilu, ¿te pones tú las diapositivas? Venga. Ah, usar el teléfono, ¿no? Aquí. Sí, sí. sí. sí lo estoy metiendo en mi... Ah, pero solamente me deja... Ahora te escuchamos bien. Eso digo yo. Así es. ¿Creo? ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos. Pues voy a empezar entonces. Sí, sí, empieza. Ahora te escuchamos bien, ahora te escuchamos bien, dale. Madre mía. Bueno, bueno. Eh, ahora no te bien. No, es cuando comparto pantalla, ¿eh? Pues no vale. la compartas, yo te no la, la comparto y como yo cosa sé cosa. lo que vas a hablar, pues ya está. No la compartas, pero tú, tú puedes verla en tu ordenador. Dile que te vaya pasando la diapositiva y ya está. Claro. Ahora, Beñar. ¿Estás ahí? Ahora sí lo hemos perdido, ¿o qué? <risa> <risa> ¿Me escucháis? Sí. sí. Venga, pues. Eh, bueno, sí estamos bien. Venga, sí, ahora sí. Vale, eh, esto Bueno, hoy vamos a hablaros del doctorado de otra Yo, Junto conmigo, pues vamos a ir de, de, de no Te perdemos, te perdemos, Benna, pues te perdemos. Claro, con por el móvil y ya está me sí. refiero sin, con, el, con el enlace del móvil estoy intentando pero, pero tú no pero... compartas no no si, si no te sí, sí pone que estás compartiendo <risa> A ver, chicos, ¿qué está pasando por ahí? Ahí sí. Me sí. estoy metiendo por el, el móvil. Venga, perfecto, sí, ahora ya. A yo, mejor, te paso a la, yo paso la presentación, no te preocupes. Sin más, vamos a intentar ver las diferentes fases del doctorado y nuestra experiencia. Y, bueno, a mí me ha tocado empezar pues, con el inicio. Eh, es la fase que menos recuerdo, ¿no? Eh, pero, bueno, vamos a hablar del si empezamos o no empezamos un doctorado, eh, qué se hace en la segunda fase y luego lo que puede ocurrir, pues en la tercera y cuarta fase, ¿no? y la que, lo que puede a veces... ...empezar... Entonces, ¿qué es un doctorado? Y bueno, si vamos a la RAE, pues vemos que al fin y al cabo esas son las definiciones... ...para obtener un doctorado. ¿No? Obviamente, eso es el doctorado. Y hacer pues, un conocimiento acabado y pleno en alguna materia. ¿no? Y hoy vamos a intentar pues, dar otra perspectiva del doctorado. Lo y, y... No, estamos perdiendo, ¿eh? Sí, Cámona. Venga, Veña, yo te he puesto tu, tu etapa del doctorado desde que entraste hasta que te fuiste. ¿Cómo has cambiado? Aunque no parezca que eres tú. Sí. Eh, pues, Pero no se te escucha, corazón. ¿No podéis, María, y hacer vuestra parte de la presentación y a ver si Veña soluciona los sí, problemas? ya está. Mira. Sí, mejor. Vale, entonces Veña intenta desconectar todo, reiniciar tu wifi y tus cosas, ¿vale? Y ahora claro. va a presentar al final, cuando termine Álvaro y María. ¿Vale? Venga, perfecto. Pues. Para no hacer spoiler, ¿vale? Te ha pasado vale, rápido. Vale. <risa> bueno, tenía buena pinta. Sí, sí, sí. Ya te digo que la parte de dañar mmm, no hay que perdérsela. Pero, Pero bueno. Vaya, tienes... Venga, María, pues te dejamos a ti. Gracias. Sí. Nada. Realmente, aunque os hayáis perdido la primera y parece que es difícil remontar, vamos, llegar directamente y encajarse en la segunda, no porque, porque, bueno, como veréis en adelante, tanto la primera como la segunda están muy de la mano. La segunda va, de, va a depender muchísimo de lo que hagáis en la primera, ¿vale? Y no voy a contar mucho de la primera para que lo cuente luego en ya, si no, luego lo hablamos, pero, pero creo que muchos y muchas de las que estéis haciendo el doctorado, pues estaréis ya... Prácticamente entrando en la segunda. Y claro, ¿qué es lo que se hace en la segunda? En la segunda se hace todo. Porque claro, pensad, el primer año os estáis matriculando, dependiendo de cuándo os matriculéis, porque hay dos periodos de, de matriculación. Pero claro, entre que os acopláis al grupo, si habéis tenido contacto previo con el grupo porque habéis hecho el TFM o alguna práctica o lo que sea, o sois recién llegados al grupo y os estáis acomodando, todavía no tenéis claro quién es el segundo codirector, si lo tenéis o si no tenéis, o lo que sea. Y claro, tenéis como mmm, todas esas ganas y acumuladas de decir, es que yo quiero, a lo mejor, bueno, primero pedí perdón porque a lo mejor hablo mucho de laboratorio, porque yo soy de laboratorio y no tiene por qué, mmm, por qué extrapolarse a todos pero bueno, hablo de laboratorio como trabajo de investigación que realmente pues el bloque gordo de, del doctorado. Entonces, si se me va lo del laboratorio, vosotros cero a la cabeza, que es el trabajo de investigación. Entonces, yo entiendo que vais al doctorado y tenéis muchas ganas de, de investigar, de todas esas cosas, pero siempre se empieza, casi siempre como muy despacito, porque hay que poner muchas cosas en orden. Realmente los grupos tienen como otra dinámica de trabajo que no es la que tenéis ustedes. Vosotros vais con mucha, mucha, mucha energía y ellos tienen que repartir las 25.000 cosas y en ese momento estamos todos días, perdona, puedo de 12 no sé qué, mira, es que he hecho no sé cuánto, mira, es que no sé qué. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la segunda fase? Pues ya os he dicho. Primero, vamos a ver lo que hemos hecho en la primera, qué es lo que ha pasado el año pasado, porque dependiendo de eso va a ser mejor o peor. ¿De qué depende? del plan de investigación. No sé si lo habéis hecho ya, si no lo habéis hecho, si lo tenéis aprobado a ver en la Universidad de Granada por mi experiencia y por lo que yo conozco, porque, bueno, ya os lo diré más adelante o no sé si os lo dirá ya o lo que sea, pero hay muchas herramientas que unifican a los doctorados, está el, el Consejo de Representantes de Doctorando, hay grupos de Facebook, hay un un grupo social de doctorando, que eso lo podéis encontrar en, en el CRD, lo podéis lo podéis ver todo. Entonces, si tenéis el plan de investigación aprobado, pues eso ya es un paso. ¿Por qué? Porque ahí en el plan de investigación tenéis todo lo que vais a hacer durante todo el doctorado. Entonces, por ahí ya os podéis quedar tranquilos, porque muchas veces el problema es la incertidumbre de no saber qué se va a hacer. ¿Que no habéis empezado nada de investigación o que sí? Pues bueno, de todas maneras, lo más importante es ponerse un horario porque tanto para bueno como para malo porque es verdad que mucha gente no sé si os habrá pasado a vosotros os dice pero si eso de hacer doctorado también estás estudiando si eso no es un trabajo si eso si es un trabajo vale es un trabajo por eso tenemos mmm, como ha suerte o con menos un contrato y cobramos por eso entonces hay que ponerse un, un, un horario y ocuparlo siempre porque está claro que muchas veces en el momento de investigación pues hay tiempos muertos o lo que sea, y es muy fácil decir, ah, pues me voy a ir a hacer lo que sea, o arba. Entonces, vamos a ocuparlo con cosas que realmente nos sirvan porque luego, cuando llegáis a la última fase o la primera del post-2, vaya a decir, madre mía, ¿por qué no hice yo esto? Primero, porque mucha gente no lo sabe, porque a mí ojalá me lo hubieran contado, y, y otras veces, pues porque no se ha dado o no ha dado la gana. Entonces, Vale, el trabajo de investigación, ahí cada uno se pelea consigo mismo para entender lo que está haciendo, para lo que sea, y con sus directores o lo que... Porque eso ya es personal de cada uno. ¿Qué es lo que qué es lo que, mmm, de transferencia? Pues bueno, los cursos, seminarios que vayas a asistir, congresos o jornadas, si tienes suerte. Bueno, tienes suerte me refiero de que tengas un grupo donde haya proyectos, donde haya dinero para ir de congreso. Si no es vuestro caso, pues bueno os he puesto ahí en el, en el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, pues hay una, una parte en la que está la participación de congresos y reuniones científico-técnicas, que aunque tenga que aportar un poco el grupo, ¿vale? Pero bueno, pero ya no es todo y podéis solicitar ayudas, tanto para organizar como para participar. Entonces, si esto no lo conocéis, pues he echad un, un ojillo en el Vicerrectorado de Investigación, en el plan propio, ¿vale? Porque, porque ahí podéis, podéis ver muchas ayudas. Docencia, os vaya a tener que enfrentar por primera vez, porque entiendo que en el primer año mmm, no vaya a poder dar docencia, ¿por qué? Porque los planes de ordenación docente se hacen con anterioridad a que vosotros hayáis matriculado. Entonces, con suerte a lo mejor ahí en el segundo cuatrimestre. Pero bueno, siempre al final de la primera fase y principio de la segunda empezaréis a, a veros con la docencia y mmm, no hay nadie que os haya formado previamente para eso. Y vamos, yo cuento mi experiencia. Mi experiencia, yo tuve que ir a clases anteriores. Bueno, yo en mi caso es que doy práctica, ¿vale? Entonces, claro, enfrentarte a grupos tan grandes de, yo qué sé, de cuánta gente. Espérate, que creo que están pregun haciendo preguntas por el, por el chat. Docencia no solo dan los FPU. Los FPI, de hecho yo soy FPI y también doy docencia, ¿vale? Tiene... Seis créditos. Lo que pasa es que lo de la FPU, pues tiene unas regulaciones de unos créditos máximos que han ido cambiando, pero cualquier persona con contrato de estos que son precompetitivos, ya sea FPI o FPU, de hecho, sin con, bueno, con contrato, pero con cargo a proyectos, puedes pedir una venia docendi. Y, y si, tu, si tu departamento lo admite, o bueno, todos los trámites se admiten y hay créditos, puedes dar créditos hasta sin ni siquiera una beca, un contrato de estos predoctorales de formación, de de formación predoctoral. Pero que puedes dar, ¿vale? Que hay muchas posibilidades. Posibilidades de que te den la FPU depende de tu nota. Y, y parece que estoy sacando cosas de contexto, pero es por las preguntas que llegan al chat. Eh, todo eso lo hablaremos en la parte de, de beñas, ¿vale? Pero hay muchas posibilidades de la docencia y posibilidades de que te dé la FPU. Hay muchas menos porque hay mucha demanda y sois todos muy y todas muy listos y tenéis unas notas muy altas. Yo, por ejemplo, no podía solicitar la FPU porque no iba a pasar ni siquiera el corte, porque la gente que no tenemos notas también podemos hacer el doctorado. Así que por ahí, si hay alguien de máster que dice, es que yo no llego, yo no llego, se puede hacer. ¿Vale? Con más esfuerzo, a mí mmm, me costó bastante, pero bueno, porque soy de unas FPI rara de la Junta Andalucía, que era como, que no es como las FPI que sacan un contrato de un proyecto y el IP es el que lo gestiona, sino que en mi caso la Junta Andalucía hacía un do, una doble evaluación, ¿vale? Con un 7 no, Carolina, mmm, en España por lo menos no, ¿vale? Entonces, más adelante, cuando vuelva a venir, si sí vuelve a beñar, hablamos de lo que son las becas y todo lo que implica tener una y otra, ¿vale? Pero bueno, voy a seguir con la parte de docencia. Sé que en las FPU, sobre todo para los FPU, sí que hay un curso de, de formación, que por lo visto es súper largo, no sé qué, es eso, o para los FPU. Y no se da en el primer año. Normalmente, muchas veces, se da después. Entonces... La mayoría nos vamos a enfrentar a, un, a la docencia, si queréis, que tampoco es obligatoria. Yo os lo recomiendo si luego os queréis dedicar a la academia, si luego queréis dedicaros a empresas, pues a ver, tenéis que preparar mmm, clases, prácticas y hacer lo que sea y es mucho tiempo, ¿vale? Entonces, si tenéis claro, claro, que vais a, hacer, vais a trabajar en una empresa, tampoco creo yo que os merezca la pena meteros en esto. Pero bueno, ya es lo que, lo que a cada uno también le gusta y le motive. Entonces yo lo que tuve que hacer fue, pues asistir a clases de otros profesores, ver cómo lo hacían, prepararme el contenido y toda la historia y la verdad enfrentarme la primera vez, pues yo iba cagadísima también te la digo, porque porque sí, porque te enfrentas a gente que tiene muchísima curiosidad, muchísimas dudas. Tú no, yo por ejemplo no había dado clases así a tanta gente en la vida, te tienes que hacer respetar. Y bueno, es un momento durillo en el doctorado, pero que al final te hace que te creo unas habilidades que te va a servir para muchas otras cosas. Entonces, si podéis empezar a formaros a partir del primer año en dar cosas relacionadas con docencia o con comunicación, os vais muchísimo mejor. Pero no abandonéis la parte de formaros en cursos, seminarios y no solo de lo vuestro, porque tendemos a... A centrarnos solo en, nuestro, en nuestra línea de investigación, en lo que necesitamos para la investigación y hay muchas más cosas que luego contaré más adelante que, que son necesarias, ¿vale? Entonces, todo lo que hagáis, cursos, seminarios, jornadas, si tenéis la suerte de que en la segunda fase ya habéis publicado... Algo, o estáis a punto de publicar o vais a ir publicando. Por favor, este portal de seguimiento lo, lo hablará a antes y si no, cuando venga o lo que sea, ya lo hablamos. Y metiéndolo todo, tenéis que hacer informes, tenéis que tener un tutor que os lo vaya validando, el director. No sé si esto lo habéis hecho ya, pero bueno, si no lo habéis hecho, y haciéndolo. No lo dejéis para el final porque se justifique, vamos, se dé aprobar cada septiembre. Y metiéndolo poco a poco, porque aquí se mete poca cosa. Pero luego viene esto, ¿vale? Que esto, el CWN Vais a tener que enfrentaros a multitud de plataformas en las que vais a tener que meter siempre lo mismo. Y aunque parezca un... Pues como es siempre lo mismo, pues no será para tanto. Esto consume media vida. Y luego, para todos los proyectos, para todos los contratos, para todos los postdoctorales, para todo, os va a pedir esto. ¿Vale? Entonces, tenéis que ir completando desde el principio. Bueno, lo primero es tener una organización que yo no tuve en el ordenador. Cada vez que asistáis a un congreso, guardad libros de Astra, guardad certificados, porque mmm, yo estoy súper en contra de titulitis y en los papeleos y en todo, porque es que me parece innecesario, pero a los que mandan no. ¿vale? Entonces, tenéis que tener justificantes de todo, porque luego os lo van a pedir. Entonces, si lo vais haciendo desde el principio, imaginaros que han pasado tres años y que no tenéis ni idea de dónde, porque os habéis mudado de piso, por lo que sea. No tenéis ni idea de dónde estaba esa caja. Esa página, bueno, está la del CVN que es el, el currículum donde se hace la plataforma de currículum de la FECI, que eso si ponéis CVN en Google, FECI os va a llevar directamente, os creáis un usuario y vais, a, vais metiendo todo lo que vais haciendo. Curso, es que de hecho ahí, de hecho esa es la mía, y si veis en el punto 6, en actividad científica y tecnológica, yo ya tengo completado 83 cosas, ¿vale? Que no es ocho apartaditos y ya está. Y de hecho acostumbraros a tener un resumen libre, tanto en inglés como en español, porque os van a pedir currículum en inglés y currículum en español. Aquí se le cambia el idioma, pero claro, se le cambia el idioma solo a las cosas más específicas, a lo que es el, el resumen libre, por ejemplo, no. Abajo, si sois de Andalucía, de alguna universidad de Andalucía, el SICA, que es el Sistema de Información Científica de Andalucía, ¿vale? Ahí, de hecho, para todas las, las para todas las convocatorias de la Junta de Andalucía, os van a tener en cuenta el SICA, y para el SIGA tenéis que entrar en un grupo y yo qué sé, si pertenecéis a algún grupo de la, de la UGR, pues igual, tenéis que hacerlo ahí. Luego podrán aparecer 25.000 plataformas más hasta que lleguéis a la NECA. A la NECA es donde, si no habéis hecho esto desde el principio, ahí os va a pasar como a mí. Yo llevo dos años y la hice antes de ayer, gracias a que estamos confinados, he podido hacer la NECA. La NECA te pide todo. Y eso, la NECA es para acreditarte como profesor, o sea, que es para todas las líneas de investigación. Hombre, siempre que te quieras dedicar a la academia, si te quieres dedicar a la empresa, como digo, pues no pierdas el tiempo en rellenar la NECA, pero sí esto, porque realmente todos los currículums lo van a pedir, os van a pedir un currículum que realmente esté aprobado. El de la FECID, tú es oficial, es el que os van a pedir en todos los contratos de después, ¿vale? Bueno, luego mmm, yo no puedo estar viendo ahora mismo las, de, las preguntas del chat, pero estoy viendo que venga a estar respondiendo. Luego, al final, cuando terminen, eh, las leemos, las contestamos y debatimos y todo lo que necesitéis, ¿vale? De esta forma, respira, porque se os va a hacer largo. Porque ahora sí que hay la posibilidad de hacerlo en tres años y el cuarto postdoctoral o hacer en cuatro años o hacer en cinco, mmm, dependiendo del tiempo si lo hacéis a completo o no. Mi recomendación, hacerlo a, te, a tres años con el cuarto postdoctoral ya luego lo hablaremos, pero para eso intentar, digo respirar, pero respirar es mantener un equilibrio, un equilibrio entre tu, entre, Ramón, hola, entre tu vida personal y el trabajo, por eso he dicho que os pongáis un horario, porque se cierra y se va a la calle, o a lo que necesitéis o a lo que os guste, porque es muy importante, porque tenemos muchas cosas que hacer, muy difícil desconectar porque parece que nunca llegamos, y de verdad, es muy importante no abandonar la, la vida personal. Aquí viene otra parte gorda. Sí existe esa parte, de hecho, en las FPI de ahora, de, vamos, el, el programa de doctorado de, de Granada está en tres años. Me refiero que, que tú pases un cuarto año, tienes que pedir una, una prórroga y pases un quinto una prórroga extraordinaria. Entonces, todavía quedan FPI. Por ejemplo, yo conozco gente que acaba de hacer una FPI en tres años en la pandemia. Francisco Leiva, lo visteis, vamos, no sé si lo visteis el otro día, pero si no, en Radio Las también va a salir y ha salido en el periódico. Lo tuvo que hacer así porque iban a darle el cuarto año postdoctoral, pero tenía que hacerlo antes del 7 de abril. Entonces, sigue pasando, vamos, que eso sigue existiendo. Y bueno, que ya está, que hacerlo en lo que podáis, en lo que queráis. Pero bueno, yo os recomiendo que cuanto. Menos tiempo dedicáis a la tesis, no menos tiempo de, de tiempo de trabajar mmm, optimizando los recursos, sino tiempo de a lo largo del año, de, a lo largo de, del periodo. Si lo hacéis en tres, vais a tener una tesis igual de profesional, igual de… y vais a aprender lo mismo que si lo hacéis en cuatro, porque muchas veces alargamos un periodo en el que no estamos siendo productivos. ¿vale? Entonces, en el segundo periodo también vamos a estar en la decisión de si vamos a hacer un doctorado internacional… ¿O no? ¿Por qué es importante, importante esto? Pues bueno, pues depende de cada persona, depende de la situación. Yo os recomiendo que lo hagáis, porque ya no es solo que vais a tener un doctorado internacional que no es el básico, es simplemente por la experiencia de haberte ido fuera, que eso ya de por sí, conocer otro grupo, trabajar en otro grupo, en otro idioma, ya os va a venir bien. Entonces, ¿cómo se busca? Pues dependiendo, muchas veces los grupos... Ya tienen de por sí a alguien que le. Pues un grupo concertado. Esto es como los matrimonios ilegales, esto de la antigüedad, bueno, y no tan antigüedad, que tenían pastado las cosas. Yo en mi caso quería irme a, a Estados Unidos, pero teníamos un trabajo con, con un hospital de, de París. Entonces, pues ya está, me tuve que ir a París porque había que hacer ese trabajo. Y bueno, y al final, pues ya te digo que súper contenta. Pero tampoco, pues no tuve que buscar, no, no tuve que calentarme la cabeza en ver en qué grupo. Si tenéis que hacerlo, mirad los papers donde le hay ve las afiliaciones, ve lo, así es donde vais a poder ver los grupos. Porque todas esas cosas luego nos sentamos y decimos, bueno, ¿y a quién le pregunto? ¿A quién le mando el correo? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde encuentro esa información? Busca vuestra bibliografía, lo que vayáis utilizando, pues ahí va a estar. Ver las personas, vamos, a ver quién es el... pues, cabeza de grupo, la cabeza de grupo, lo que sea. Y no solo... Bueno, lo importante es que vayáis a estar tres meses porque normalmente la gente se va tres meses de estancia, puedes irte más. Yo me fui dos veces de internacional y una vez en otra parte aquí de España. Pero ya os digo, yo hice el doctorado hace cinco años. Pero si te vas una vez y tres meses, que es lo que suele irse todo el mundo, intenta que el grupo, eh, que el grupo que, que vayáis a utilizar, que vayáis ahí, de verdad, que el grupo sea lo más práctico posible, porque vais a, ser, vais a ir tres meses y queréis que ir en un pues en unos meses concretos y el grupo os dirá que para ese mes que para esos meses no tiene disponibilidad. Tenéis que acoplaros a ellos, ¿por qué? Porque son tres meses y vais en un momento que ellos no, no puedan, no vais a hacer nada y los tres meses se pasan muy pronto y vale, que encontraréis grupos de Erasmus o saldréis de fiesta, todo lo que queráis, pero allí vais para conseguir trabajo y para aprender vamos para conseguir trabajo de investigación para luego poder publicar porque es súper importante aunque no queramos todos se mira el número de artículos entonces hacerlo con cabeza que estamos guay y sea yo qué sé a Ámsterdam pero si el grupo de allí no es afín contigo no vas a poder luego traer ese conocimiento a tu grupo entonces todo eso de verdad hacerlo con cabeza y con dinero me refiero que ahí os he puesto distintas ayudas que podéis pedir en el vicerrectorado de internacionalización, de todas maneras los que tengáis FPU, pues también podéis pedir la, la ayuda, aunque ahora está un poco complicado el tema, pero, pero pedir financiación, porque es complicado, y sé, yo por ejemplo me fui a París y pagaba 800 euros por cien, por 11 metros cuadrados, entonces es un poco, ya que estás allí estás solo, o sola, por lo menos que tengas alguna aliciente, ¿vale? Entonces, si luego tenéis dudas de, de cómo hacer la parte de la estancia y eso luego hablamos. Liderazgo, esta palabra realmente es la que menos vais a, a escuchar durante la tesis, pero cuando termine la tesis y venga el momento postdoctoral, es la que más vais a escuchar y la que más os van a pedir, el liderazgo. ¿Y cómo lo hacéis si realmente esto no se potencia durante la etapa predoctoral? Pues lo, os tenéis que buscar las habichuelas como sea, porque es necesario. Y luego no os va a dar tiempo, me refiero, porque es que vais a salir con el doctorado y os van a decir, pues en dos años me vas a tener que demostrar todo lo que no has demostrado en los tres, cuatro o los que hayas echado en la tesis, ¿vale? Un punto para empezar, no sé si lo conocéis, los, los proyectos de investigación de, eh, de jóvenes del plan propio de la Universidad de Granada. Es que estoy hablando de la Universidad de Granada porque porque bueno, pues porque bueno es la en donde yo lo he hecho y, y no sé si en otras universidades pasará. Pero bueno, supongo que es buscar en el plan propio y si no, proponerlo. Y poned ejemplo a la Universidad de Granada. Esos son programas que se pueden pedir desde el segundo año de doctorado. Antes se podía pedir en cualquier momento, pero ahora es desde el segundo año de doctorado. Esto os da, vale, os da mil euros. No os, vayáis a hacer, no os vais a hacer ricos, ni rica ni nada. Entonces, pero son mil euros que gestionáis vosotros, que tenéis que pedir... Mmm, ...material, que tenéis que diseñar una memoria, que luego tenéis que justificarla y vais a ser IP de vuestro primer proyecto. Entonces, por favor, hacedlo desde el segundo año, porque vais a tener oportunidad de hacerlo en el segundo, en el tercero y, bueno, los que estéis... ...y en el primero postdoctoral, ¿vale? Y en el primero postdoctoral os darán 1.500 y vosotros gestionáis el centro de gastos En estos de predoctorales los gestiona tu, tu director. Pero bueno, queda tu director, tu director no va a hacerte las cosas. Tú le vas a decir, cómprame este reactivo o cómprame esta suscripción de lo que sea, es que no sé en letra cómo lo hacéis, ¿vale? Pero, pero esto es súper importante, porque ¿dónde vais a tener posibilidad en la etapa predoctoral de ser IP de un proyecto mmm, así? En ninguna yo os digo yo que no vaya a tener la oportunidad, porque realmente ni siquiera es la postdoctoral, porque todas las convocatorias estas de Junta de Andalucía, vamos, regionales o nacionales, te piden una vinculación mmm, permanente y no la tenemos, ojalá la tuviéramos. Entonces, de verdad, apuntaros esto y hacerlo, porque aparte, si necesitáis por lo que sea, si queréis hacer algún pues alguna parte, alguna actividad de vuestro plan de investigación, ...y podéis encargaros vosotros mismos... ...pues mira, es que es una oportunidad súper buena... ...y aparte porque, ya os digo... ...os vaya a tener que gestionar dinero... ...preparar presupuestos, justificar... ...económica y... y la parte de, de las tareas, todo... ...es un, un buen aprendizaje para el liderazgo... ...y luego es currículum. ¿Alternativas al doctorado? Bueno, aquí no sé si Beñá está disponible... ...o no está disponible o lo que sea... ...porque esta parte, como he dicho... Normalmente, bueno, normalmente, antes por lo menos se hacía más el doctorado para seguir con la vía académica, pero bueno, sabéis que la vía académica está bien, está ahí, pero es muy complicada. Entonces, hay muchísimas alternativas, sobre todo por empresa o montarte tu, tu historia propia. Entonces, aquí os pongo un ejemplo que tiene la Universidad de Granada que es súper bueno y que podéis participar en mogollón de concursos y de cursos y de todo. Porque os van a dar el impulsito que queréis si queréis ser emprendedores o, o hola, hola. queréis montar lo que sea. Ven ya, ¿te, ¿te escuchamos? Eh, estoy por el móvil. Venga, pues sí, sí te escucha. Sí, venga, estoy tirando de datos. Bueno. Vale, bueno, cuenta eh, esto. Bien, además se me ve mi nariz grande. Eh, <risa> bueno, pues llegados a este punto, como ha dicho Mariluz, pues hay otras opciones dentro del doctorado, mientras o después o no sé en cualquier momento que puedas tener una idea, que todo el mundo tenemos ideas en nuestra cabeza, y pues la, la universidad para mí son más de más que cuatro paredes y tenemos que intentar aprovechar pues lo que nos proporciona, ¿no? Y en este caso, pues en, en ese camino del, del doctorado, también puedes en algún momento emprender, también en algún momento, pues tú puedes montar eh, una empresa, eh, puede estar ligado a la investigación, puede estar inve eh, ligado a tu investigación o no. Y para ello hay un, un área que es mujer eh, emprendedora que para mí la, la definiría de la siguiente manera: tú cuando tienes una idea, eh, pues tienes ese miedo de lanzarte, ¿no? De lanzarte al vacío. Y para mí mujer emprendedora es, pues no es lo mismo tirarte al vacío y que o a una piscina y que la piscina esté vacía o que la piscina esté llena de agua, ¿no? Entonces para mí mujer emprendedora es ese agua que te permite, pues lanzar, lanzarte con, con tus ideas, ya sea a través de formación, a través de acompañamiento, eh, a, a través de contacto con emprendedores, con investigadores, con, con todo lo que tenga que ver. Y, bueno, hay gente que, por obligación, tiene que hacer la ruta emprendedora. Creo que hay aquí gente que lo ha pasado, que ha pasado ese para algunas personas el, su, su sufrimiento. Y, pero, bueno, que hay muy buena formación. Antes había personas como yo que trabajamos ahí y ahora hay, pues, más personas que seguro que os pueden ayudar y en algún momento, pues, ser esa piscina que, que es necesario para, para lanzaros, ¿no? Eso es lo que os puedo decir. Y que, bueno, hay un montón de formación, eh, todo gratuita, y que os animéis si en el momento en, el momento en que queréis emprender y, y lanzar vuestra, vuestra idea. Muchas gracias, Peña. Ah. Pues yo aquí tenéis una alternativa. Y si no es una alternativa, os va a ser, servir para probar, ¿vale? Entonces... Siempre está bien que experimentéis con muchas cosas, porque tú puedes tener una idea muy fija, pero luego eso puede ir cambiando. Herramientas, ¿qué a lo que venimos? Bueno, aquí en todos estos cursos ya os están dando muchísimas herramientas que la podéis aplicar a, a vuestro trabajo de, de investigación, yo no os pongo ahí los de, los, los de tratamiento de imagen para que hagáis dibujos, que también lo podéis hacer y todo lo que vosotros queráis, y tratar la foto para que estéis precioso. Simplemente es porque, no sé si os ha pasado ya, pero a mí no hay un artículo que haya mandado con una figura, con una imagen, con lo que sea que no me haya dicho, oye, perdona, me tienes que hacer la, la resolución mejor, no sé qué, tienes que estar a 300 dpi como mínimo, y tú dices, pero sí si lo he hecho lo mejor que he podido. Vale, pues tenéis que aprender. Si no es... si tenéis mano con el Photoshop y todas esas cosas, oye, de maravilla. Yo, por ejemplo, no soy tan de Photoshop, entonces yo quiero una cosa rápida que me solucione la vida. Y, por ejemplo, el Irfan view para mí es genial. Os modifica, os mejora la calidad de las imágenes y todas esas cosas. Gestores bibliográficos, por favor. Bueno, yo pongo el Mendeley porque soy fan del Mendeley. Pero, usadlo. Es que, no sabéis... vamos, yo no sé, hablo en general. Pero es que yo me encuentro cada vez con más gente que me dice, no, no, es que yo para esto que lo hago, lo hago a mano, si son 10 mmm, referencias. Sí, ahora son 10, pero, por ejemplo, quien esté revisando el trabajo, no tiene solo vuestro trabajo, tiene otros trabajos y muchos más. Entonces, el hecho de solo cambiar la referencia, y que no tiene sentido, es que cuando os pidan, porque os van a rechazar artículos, os van a rechazar cosas, cuando haya que modificarlo, un gestor bibliográfico os hace que lo tengáis todo unido, vamos todo concentrado en un mismo sitio y que lo podáis hacer automáticamente, poniéndole el formato que os dé la gana de la revista que sea. Entonces, no os encabezonéis con, no, no, si es que para esto yo no me... No, aprenderlo desde el primer momento, de hecho desde el máster ya debería deberíais usarlo, pero bueno, lo digo porque hay mucha gente que no. Cuidado con las imágenes, porque cogemos imágenes de lo primero que sale en el buscador y no, porque hay copyright, porque los autores se mosquean y entonces, hay bancos de imágenes gratis, hay suscripciones también y bueno, y siempre, pues si no, se le puede pedir permiso al autor la autora o lo que sea, pero que tengáis en cuenta esto, porque hay mucha gente que no tiene en cuenta y luego en las presentaciones o en lo que sea, pone cualquier cosa que le sale por ahí en el buscador y no. Importantísimo, bueno, el turnitín. A ver, que no digo yo que, que sea porque vosotros plagiáis, ¿vale? Pero es que es verdad que lo primero que hacen, el primer filtro de los revisores, lo primero que hacen es pasarle un, un chequeador de plagio. Y no es solo porque hayáis, porque hayáis copiado alguna frase o lo que sea, si, pero si se os ha olvidado una cita, también sirve para eso. Y porque realmente mmm, ahora están muy, muy, muy estrictos con ese tema, entonces es una forma... De que si, pues yo que sé, de que le deis la vuelta a vuestro trabajo o lo que sea, y siempre mejor pasárselo vosotros antes que no sea el, el editor de la revista o de lo que sea o vuestros directores, porque se pasa vergüenza, vaya. Entonces, Turnitin, por favor, mmm, necesitáis aprenderlo. Es que ahora nosotros aquí no podemos no podemos enseñaros cómo utilizar todas las herramientas o las que es más, pero os dejamos las que más o menos se utilizan para que, pues yo que sé, pues para que busquéis los cursos que se hacen en la universidad, para, para lo que sea, ¿vale? Entonces, pues ya está, el Tunitín, cualquier programa de edición, de, de lo que sea, muy importante. Aunque parezca una tontería, os digo yo que no, que hay mucha gente que no tiene el certificado digital desde el primer momento. ¿En qué momento no, no, hay un, no tenéis certificado digital? Si, sí, por suerte, la Universidad de Granada te, te permite hacer muchísimos, muchísimas gestiones de estas de trámites de papeleo, hasta pasar por registro. Os lo deja, os lo deja, vamos, que tiene su parte digital. Entonces, con el certificado digital ya no es solo porque vayáis a hacer la renta cuando tengáis contrato de, de investigación, sino porque lo necesitáis para muchas cosas y es mucho más fácil todo. Y redes sociales. Esto es muy voluntario. Bueno, la, las que son redes sociales de investigación no es tan voluntario, porque os digo, os van a buscar por ahí. Tener unos perfiles que realmente sean claro que os reconozcan, que sigáis la misma forma que tenéis en la autoría de vuestros trabajos, que la pongáis ahí para que todo tenga muchísima, muchísima trazabilidad. ¿Y por qué es importante? Porque de verdad a nosotros nos han llegado eh, colaboraciones y cosas de trabajo por ResilGage o, o por LinkedIn o por donde sea. Entonces, necesitáis tener, aunque sea un rollo, porque ya os dije que ibais a tener que rellenar muchísimas bases de datos de currículum y cosas. Aquí también vais a tener que añadir cosas. En el Orcis, por ejemplo, o lo que sea, lo podréis sincronizar a veces con Scopus o con las bases de datos que tengáis activas, pero es que es necesario, ¿vale? Y entonces. No podéis hacerlo todo. Cuando leáis la tesis o estéis en la última fase, fase, fase no lo podéis hacer todo porque es que os va con el tiempo. Por eso siempre es un momento tan complicado el momento de la tesis, del depósito y de lo que viene después. Porque todo lo que viene no lo hemos hecho antes. Y si esto lo hubiésemos hecho desde el primer momento, todo iría muchísimo más suave. Y os lo digo por experiencia propia, vamos. Es que no suele pasar a todo. Entonces, como no quiero que os pase, si estáis a tiempo, intentad hacerlo y las redes sociales no tan, tan, tan destinadas a investigación, sino las de toda la vida, pues ¿para qué os puede servir? Pues también os puede servir para muchas cosas, porque podéis crear un perfil en el que realmente, a ver, que luego lo podéis utilizar el Facebook para vuestra historia, de vuestra movida, de cuando salís de fiesta, o lo que sea. Pero si queréis tener una parte más profesional, yo qué sé, aunque sea del grupo, o del trabajo que hacéis, o queréis contar lo que hacéis, Haceros perfiles ahí, se hace muchísima divulgación científica y después hablaremos de eso a través de redes sociales, ¿vale? Y manejar Twitch, YouTube, eh, ya estáis viendo el Meet, el Zoom, todo. Porque va a hacer falta, no siempre habrá una pandemia, democracia, vamos a la vida. Pero es muy necesario utilizar las redes sociales, ¿vale? Y bueno, a mí una de las herramientas más importantes que tiene que tener la investigación y es la comunicación. No solo porque tú te vayas a hacer, yo qué sé, vayas a salir en laica o en cualquier programa de televisión, no. Es que tú vas a tener que hablar con mucha gente y mucha gente que no van a ser específica de tu área. No todo va a ser ir a un congreso, que ya de por sí... Yo, por ejemplo, nunca he hecho un, una obra en un congreso y yo, para mí, la tesis fue el peor momento de mi vida. Ya luego os contaré, porque tengo pánico a hablar en público. Entonces, por favor, comunicación, aprovechar a formaros en comunicación todo lo que podáis. En la Universidad de Granada hay una unidad de cultura científica muy buena, que tiene cursos, que luego os contarán. Hay muchos eventos de divulgación científica, a los que podéis asistir de forma gratuita. Y, y bueno, y hay cosas a nivel nacional que, que os puede servir, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenéis que tratar con empresas, si tenéis que tratar con otros grupos, si tenéis que contar en vuestro barrio a qué os dedicáis y no a lo que estáis perdiendo el tiempo, que es que la gente dice, ¿todavía está estudiando? No. Hay que saber comunicar dependiendo del grupo al que nos enfrentemos, ¿vale? Os voy a contar mi historia. Esto no lo he puesto aquí por publicidad, sino por realmente... Yo, ya como os he dicho, mmm, bueno, ahora no puedo decir que tenga pánico hablar en público porque ya no es pánico, ¿vale? Ahora es, pues ya está. Pues me pongo mala, pero no es lo que tenía antes, ¿vale? Y alguien de repente, por ahí, yo nunca ya os digo que nunca había hecho una oral en la IFI que yo he estado en la organización durante cuatro años y nunca me había atrevido a hacerla, no he hecho una hora en un congreso, he suspendido exámenes portales, no hace orales... O sea, mmm, aparte me ponía mala médicamente. Para mí, mi peor momento de la vida fue la tesis. Vamos, de la vida, de la vida profesional. Fue la tesis porque yo pedí a mi familia que no fuera porque lo pasaba muy mal. Pero desde el año pasado me presenté a Facebook porque, gracias a Carlos Centeno, me dijo que existía esto y, bueno, por pues no decirle que no, porque tampoco se decir que no, pues le dije que sí. Y pensaba que no me iban a coger, pues bueno. Pues al final me cogieron, llegué a la final y a partir de ahí para mí se ha abierto un mundo completamente distinto. Aparte de que lo he notado en la docencia, que lo he notado en cualquier cosa, yo ahora llevo solo un año, ¿vale? Pero eso es una muestra de todo lo que en un año he hecho. He hecho talleres para niños, charlas... En colegios, en, en institutos, cafés con ciencia, noche europea de los investigadores aquí en Granada, en Salamanca, eventos de Granada Ciudad de la Ciencia, desgranando, en la IFI, bueno, en cualquier cosa, monólogos en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, bueno, me llamaron para cop 25, que eso yo ahí flipé mmm, en colores. Tengo con, con Andrés Rascón un podcast de ciencia, de ciencia de cachondeo, vamos, de cachondeo, en tono de humor, que si queréis escucharlo lo podéis escuchar. Y bueno, y os pongo todo esto realmente porque es una alternativa que yo en la vida hubiese pensado, porque de hecho es que era como lo más opuesto a mí, porque yo no hablo en público, y fijaros. Mmm, Vamos, que no es por nada, pero que me pagan, me refiero que no solo es por amor al arte, que muchas cosas las hago por amor al arte porque me gusta ir a colegio y cosas de esa pero hay otras cosas en las que puedes ganarte la vida con esto, ¿vale? Entonces, tener la mente abierta y no solo está en el laboratorio o entre los libros o lo que sea, hay muchísimas más alternativas que os van a servir tanto para vuestra carrera mmm, investigadora como para luego saber liderar un grupo. Porque vais a ser doctores no de una línea de investigación, sino vais a ser doctores para algo más, ¿vale? Para formar a otra gente, para liderar grupos, pensar siempre en lo más alto, que ya vendrá tiempo de caerse, ¿vale? Entonces, pues ya está. Les voy a pasar el turno, porque él también tiene algo que hablar de este tema, a mi compañero Álvaro, y luego si queréis hablamos. Vale, perfecto. Peñal, eh, ¿sigo yo ¿Retomamos tu parte o qué preferís? Me ¿Meñate estás ahí o tu audio sigue mal? Bueno, yo voy a dejar de compartir vale. para que compartas. Sigue sí, claro, no. sí, bien. Vale, perfecto. Pues como voy a compartir yo. A ver si me deja. ¿Estáis viendo ya mi Mailuz? ¿Se ve sí. mi...? Vale, perfecto. Bueno, pues yo soy Álvaro, soy también del departamento de química analítica como, como Mariluz y bueno, yo defendí la tesis el pasado mes de noviembre, así que bueno, soy un doctor bastante reciente, a, al igual que meñaz, que la defendí hace poquito. Y bueno, yo os voy a dar pues mi punto de vista un poquito más en la última etapa del doctorado y lo que viene después de, de leer la tesis, ¿no? que, que parece que no, pero esto nos acaba justo el día que, que sé la tesis. Entonces, bueno, antes de nada me gustaría también un par de matices de herramientas que me sirvieron cuando estuve cuando era estudiante de doctorado. De algunas de ellas ya ha hablado Marilud. Y bueno, eh, aquí os comento, el curso de divulgación científica que organiza, bueno, la, en colaboración con la Escuela de Porrado, creo que se suelen organizar entre tres o cuatro ediciones cada año. Ahora mismo, pues bueno, pues por la pandemia hasta que no está aceptado a todos, pues supongo que se estarán posponiendo, pero bueno, seguro que cuando pase todo esto se, se retomará. Y yo os invito a todos a, a, que, a que os apuntéis. Bueno, se realizan en la Facultad de Comunicación y Documentación de, de la Universidad de Granada, en el campus de Cartuja. Y bueno, todo este taller lo, lo llevan y lo dirigen, pues, Carlos Centeno y Susana Escudero. Son do, dos magníficos profesionales y, y, bueno, y allí, pues en, en la facultad, de, durante estos dos o tres días que dura el taller, pues bueno, en esta facultad pues, pues hay estudios de radio, platos de televisión, en plan a escala pues, laboratorio para, para hacer prácticas. Y bueno, pues, tanto Carlos como Susana pues, nos enseñan allí pues, cómo encarar cuando hacemos una entrevista en la radio o, o, o, en, la, o en televisión, tratando a uno de, de a un tema científico para con el objetivo de, de divulgar nuestros resultados a, a la sociedad, ¿no? Y además, pues también, pues, al igual que pues, los medios digitales, como son la radio o la televisión, pues también la prensa escrita nos, nos enseñan cómo, cómo, a partir de un artículo nuestro, cómo podemos escribir un, un artículo, pero a, a nivel divulgativo, pues para, para que se, se pueda divulgar por medio de, de notas de prensa, ¿no? Entonces, bueno, esta fue mi experiencia porque, bueno, para apuntarse a este curso, el requisito es que tengas un artículo publicado porque bueno, se trabaja sobre él en dicho curso. ¿no? Y bueno, pues te mandan al principio para registrarte que envíes tu artículo que ya tienes publicado y, bueno, y que hagas un pequeño resumen a escala divulgativo para que, para que la gente que está allí en el curso y los que lo llevan pues, lo entiendan. Y bueno, pues eso hice yo cuando me apunté. Bueno, envié pues, uno de mis primeros artículos que tenía publicado. Y bueno, estuvimos trabajando con él en el curso y bueno, Carlos lo seleccionó y, y a los meses pues seguimos sí. trabajando con él para hacer una nota de prensa en, en condiciones, ¿no? Y, y se publicó en Canal UGR, ¿no? Que, que si seguís un poco estas páginas, cada semana pues se publican sí. diferentes noticias de investigadores de la Universidad de Granada a nivel de notas de prensa, ¿no? Bueno, estas notas de prensa se, di, se difunden por los medios de, de comunicación y varios medios de comunicación pues les interesan y, y las publican en, en sus medios, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, pues mi artículo pues, salió publicado a nivel, a nivel en, en diferentes medios digitales de prensa y escrito. Y además, pues a, a los dos meses o así, pues también me, me llamaron pues, para hacer alguna entrevista en la radio, así como hacer algún vídeo, vinieron a nuestro laboratorio, la, lo, los, de, el, la, los de la página de Historial de Luz, que es, no sé si conoceréis, pero tienen un montón de vídeos divulgativos de investigación. Y bueno, pues vinieron a nuestro laboratorio, nos hicieron una pequeña entrevista, nos grabaron y, y bueno y se publicó un vídeo, que, que bueno, hay, hay una foto de él y está en YouTube si, si queréis encontrar. Bueno, todo esto, todo esto pues viene súper bien a, a cualquiera pues a saber cómo poder nuestros resultados escribirlos de una forma muy, muy sencilla, muy divulgativa, sin olvidar siempre eh, destacar lo, los resultados que hemos encontrado. Y bueno, pues esto pues te permite también pues, que hasta cuando estás en el laboratorio, que muchas veces igual a tus amigos, a tu familia les cuesta entender un poco lo que haces, pues bueno, pues ven estos vídeos, ven estas noticias y, y es todo mucho más fácil, ¿no? Y, y aparte, pues luego tú también te ves más capacitado para practicarse de, de mejor forma, ¿no? Y bueno, y otra cosa que me gustaría dar después de esto, es que, pues, que ya hice, pues bueno, cuando estaba mi segundo o tercer año de doctorado, ¿no? Hace ya... Pues, dos tres años. Pues, bueno, a, la, a lo largo del tiempo, ahora, ahora mismo, cuando me pongo a ver mi, mis artículos que tengo publicados, pues, pues sí que veo que a, a día de hoy, el artículo que más citas tiene es el artículo que, que consiguió, consiguió esta nota de prensa. ¿no? Y este es un hecho de que de, en, el, en el curso Carlos y Susana pues lo destacaban, ¿no? Que, que, publica, que hay estudios que, que evidencian que los artículos que, que son divulgados. Por favor. Si podéis silenciar los, los micrófonos, es que estoy pulsando el teclado. Y pues, decían que los artículos que, que, que son divulgados por, por medios digitales, eh, pues, pues a la larga pues, consiguen tener un mayor impacto por medio de citas. ¿no? Entonces, bueno, pues para que veáis un poquito la repercusión que tienen este tipo de cosas y que yo os invito a todos a, a que participéis como, como yo participe en su día. Otra, otro... Otra actividad que en la que yo participé fue el concurso de tres minutos tesis que, que organiza la, la Universidad de Granada todos los años. Y bueno, pues, para los que no conozcan, pues bueno, se trata de tener que divulgar tu contenido de la tesis, en, ¿no? tu, en el que consiste tu tesis, únicamente en tres minutos y en inglés. ¿no? Bueno, también destacar que previamente al día del concurso, pues hago un, un curso también de formación para encargar este... Este, este concurso. Y bueno, pues ahí también con Susana y Carlos, principalmente, pues que nos ayudaron a, pues, a crear nuestro monólogo, a hacerlo pues, lo más interesante posible, a que nos, sintamos, que nos sintiésemos cómodos. También hay una sesión en inglés con una profesora que nos ayuda pues, a mejorar la pronunciación. También días previos, pues, hacemos un ensayo justo donde se hace, que es en la sala que está en triunfo de la Universidad de Granada y bueno para mí es una, también una experiencia pues, que me permitió porque nunca me había enfrentado a ella entonces bueno pues hablar tres minutos en inglés bajo la presión de que si te pasas de los tres minutos te descalifica pues es una experiencia que también recomendaría a todos durante doctoral porque te va a permitir pues que a la larga pues tener más confianza cuando tengas que hablar en público o tengas que hablar en inglés en algún congreso o, o, o mismamente el día el día de tu tesis que posiblemente si hacéis el doctorado internacional tendréis que que explicarlo en, en, en inglés una parte de, de ella al menos. Entonces, bueno, yo por ejemplo, el concurso tiene como dos fases, semifinal y luego pasan ocho finalistas, yo no tuve la suerte de pasar, pero sí que tengo muy buen recuerdo de, de todo este concurso, aparte conoces muchos compañeros de otras áreas y, y es una experiencia que recomendaría también a, a, to, a todos vosotros, si tenéis la oportunidad de participar. Vale, siguiendo, está contando un poco mis experiencias. Bueno, una parte de ya cuando vas adquiriendo todas las herramientas y vas avanzando en el doctorado y vas llegando al final, al tercer, cuarto, último año, pues bueno, que una parte de pues ya cada vez vas teniendo más conocimientos científicos y también profesionales, ¿no? Y bueno, que yo recomiendo también que si tenéis la oportunidad de en vuestro grupo, de si hay algún TCG o alguien que viene de estancia a vuestro grupo y podéis estructurizar o dirigir o en, Incluso aunque no podáis tutorizar porque no, no se os permite en vuestros programas o, o en vuestro grupo, aunque sea ayudarles en lo que tú has aprendido y tú ya, ya empiezas a ser un experto y, y tienes grandes conocimientos en ello, pues que no, nunca no lo dudéis y, y porque lo venís súper bien al final tener estas habilidades a, en sentido docente, pues para de, divulgar y, y dar formación a, a nuevos estudiantes que, que quieren seguir vuestros pasos. ¿no? Y bueno, y también otra forma de. De, de participar activamente en la comunidad del doctorado, ¿no? Es involucrarse en la organización de jornadas y congresos, ¿no? Como, como yo lo hice y como también Mari, Luz y Peña que de hecho es la cosa que nos une a los tres y que estamos haciendo esta sesión y es donde realmente no, nos conocimos. Y, bueno, pues aquí voy a poner unas pinceladas de, de todo lo que a mí me ha aportado el Congreso de GIFI. De hecho, creo que, bueno, ya se ha comentado antes un poco y, de hecho, pues, hay, también hay compañeros... De, que he visto por el chat de, de esta quinta edición, que están trabajando activamente en ella. Decir que, bueno, que estaba prevista para julio, pero bueno, por todo el tema que todos conocemos, pues, pues se ha pospuesto a noviembre, pero bueno, creo que la página web ya está, están actualizándola y con toda la información y bueno, aparte, si luego tenéis alguna duda sobre la edición de este año, creo que están por aquí todos mis compañeros para que os la puedan resolver también. Entonces, yo os animo principalmente, si no, los que no conocéis el Congreso, pues que este año, vayáis, lo veáis, participéis, llevéis vuestro trabajo y veáis en qué consiste, ¿no? Y, y si podéis, pues en las futuras ediciones, pues formar parte de la organización, ¿no? Para mí, sin lugar a dudas, ha sido la mejor experiencia del doctorado, porque, bueno, ahí pongo varias, varios aspectos, o sea, me, me permitió conocer a muchos doctorados de otras disciplinas y, bueno, esto es una, un aspecto que me gustaría destacar, porque al, al final, cuando estás haciendo el doctorado, bueno, yo creo que hay... Puede haber dos tipos de, de casos, no puedes tener un grupo de investigación pues, que te, puedas tener varios compañeros, un grupo de investigación grande, que, pero bueno, en, en este caso pues siempre estás todo el día hablando de lo mismo, de lo, del experimento que te sale, que no, temas muy, que estás siempre muy relacionados con la temática de investigación del grupo, o luego puede haber otro caso de, pues, estudiantes de doctorado que están en grupos muy pequeños que, o que son trabajos menos experimentales y llevan mucho tiempo en bibliotecas, que, es, que son mucho más autónomos, pues bueno, pues participar en la organización de un congreso pues te va a permitir tomar pues, parte de un equipo de 20 personas, de, que cada uno es de un programa de doctorado distinto y que no estás ni todo el día hablando de los mismos temas del grupo de, mismo grupo de investigación ni, ni, te, ni te puedes sentir solo si lo pasas todo el día en la biblioteca tú solo, entonces, bueno, yo es algo que os animo. Vas a poder pedir pues, trabajar en equipo, que es una de las principales competencias que un doctorado debería adquirir para su futuro. Gestionar recursos, pues tanto ver qué cosas económicas, contactar con la escuela de posgrado, que en todo esto pues, pues siempre nos ayudan un montón. Recursos materiales, de justo pues necesitamos estas salas con tanto material. Y también, pues, recursos personales, ¿no? ¿Cuánta gente vamos a necesitar el día de las jornadas? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a distribuir? Bueno, los días de las jornadas y los meses previos e incluso los meses posteriores, porque no son solo tres días lo, lo que implica la, la organización, ¿no? Como os he dicho antes, pues, bueno, esto permite desconectar del día a día de la investigación. El, el hecho también de cuando acaba todo, a mí me pasó, pues, pues, sentirte realizado, ¿no? De, de decir, en tres días ves como todo el trabajo de muchos meses, pues, ha valido la pena, todo ha salido bien y, y no sé, te vas con una sonrisa a casa que, que, que nunca se, se olvida. Y porque eso, a mí, por ejemplo, en, en, en la parte de la investigación me, me cuesta mucho más se, se, puede sentirme realizado, ¿no? Porque desde el momento que empiezo a hacer un experimento, a que tengo resultados, a que luego escribo el artículo y luego lo envío, pues pasan pues, muchos meses o incluso años hasta que pues, por fin lo, lo he publicado, ¿no? O, que es cuando el momento que deberías sentirte realizado, decir, bueno, pues todo lo que hice en su día pues ahora mismo está publicado. ¿no? Entonces, al ser tan dilatado en el tiempo, todo, todo ese proceso, pues sí que cuando llega, pues no lo disfrutas tanto. Y a mí es lo que lo, es mi experiencia personal y bueno, espero que os pase a pedir. No sé si, si Mariluci y Peñar, si estáis por aquí, supongo, si queréis añadir algo a todo esto, porque bueno, sí que creo que es una experiencia en la que los tres nos hemos visto muy activamente involucrados y, y no sé si queréis añadir algo más. Yo una cosa mmm, cortita, cortita, es mucho trabajo, en serio. Y sé que os van a decir desde los grupos de investigación, no estás para eso, céntrate en la tesis, no sé qué. En serio, mmm, lo que aprendéis y las habilidades que vais a, a adquirir participando en la organización de un evento de ese tipo, no las vais a aprender en el laboratorio, o en el laboratorio, o en, en la biblioteca, o en el despacho, donde estéis, entonces, eso sí, os tiene que gustar, que no sea por obligación, porque es un trabajo que hacéis de forma altruista. pero mmm, yo he estado la, los cuatro años, el primero fue el peor, porque el primero empezó desde cero, pero de verdad merece la pena. Primero, si queréis, este año podéis ir a ver, y ya el año que viene os apuntáis a la organización, allí mismo contactáis con la gente y os lo, de lo decís, vamos, yo qué sé, se lo decía a la organización que estará por allí, y, y ya no solo eso, es que lo vaya a pasar muy bien. Y yo ya solo quería decir eso. Ya Perfecto, Aire. Perfecto, güey. bueno, a seguir. Y bueno, ya así que en esta parte de la presentación ya voy a encarar un poquito cómo se encara el final del periodo no del doctorado. Y bueno, una de las primeras preguntas que, que os haréis es si hago la tesis en cuatro o en cinco o, o en tres años. ¿no? Bueno, saber que la normativa de la Universidad de Granada, bueno, de la Universidad de Granada y creo que a nivel nacional de de las tesis doctorales, si estás haciendo la tesis a tiempo completo, el tiempo estimado máximo permitido son tres años. En cambio, si estás a tiempo parcial, pues serían cinco. ¿no? Entonces, bueno, si tienes un contrato FPU o FPI que pues, te permite o, hacer la, la tesis en cuatro años, pues bueno, o incluso si vas viendo que en tres años, no, aunque no te uno de estos contratos, en tres años no puedes ni necesitas un cuarto, pues sabéis que te que tenéis que solicitar la prórroga ordinaria. Entonces, bueno, esto por el portal de seguimiento académico de doctorados, pues hay una opción de solicitudes y ahí pues enviáis vuestra solicitud de prórroga y bueno, pues esto lo evalúa la comisión académica de vuestro programas de doctorado y, y bueno, creo que, que normalmente se, se concede, no, no suele haber excepciones creo, pero bueno, supongo que dependerá de, de todos los casos, ¿no? Eso sí, sí bueno, si sí, necesitas un cuarto, ¿no? Si sí, luego, si vas viendo que en cuatro tampoco y que vas a necesitar más tiempo, pues en caso de que seas a tiempo completo, necesitarás solicitar también una prueba extraordinaria, ¿no? Esta sí que creo que debe estar mucho más justificada, ¿no? Y para que te la puedan conceder. Y bueno, yo en mi caso, pues, tuve un contrato de CPU y, y de hecho, pues, yo solicité las dos porque, bueno, desde que empecé el contrato hasta que, como leí en noviembre, pues, incluso el último mes de noviembre me, me, me ocupaba el quinto año. Entonces, bueno, yo pedí las dos. Siempre acordaros de pedirla, pues, es unos cuatro o seis meses antes de que se cumpla vuestro, vuestro, vuestra fecha de permanencia para que luego no, no haya problemas, ¿vale? Entonces, bueno, pues, si necesitas más información sobre esto, pues, pues por la página de, de la Escuela Internacional de posgrado pues tenéis toda la información. Y bueno, pues ahora mismo yo, los contratos nuevos, FPUs y FPI's, pues tienen la posibilidad del cuarto año, eh, si lees la tesis, antes de que empiece la cuarta anualidad, convertir este cuarto año a, a un contrato prodoctoral. Entonces, bueno, yo, esto es un consejo, ya cada uno, si tenéis la oportunidad de, de leerla en tres años y que este cuarto año o se os pueda convertir en contrato por doctoral, yo lo recomiendo más que nada porque durante este cuarto año vais a tener luego mucho margen pues para para mirar convocatorias por doctorales y poder continuar con la, la carrera investigadora. ¿no? Otra posibilidad de continuar la carrera investigadora es si un contrato, tener posibilidad de un contrato puente. ¿no? Este contrato puente es específico, bueno, que yo sepa, de la Universidad de Granada, está del programa de ayudar del plan propio. Yo ahora mismo estoy disfrutando de, de, un, de una ayuda de estas. Y bueno, resumiros eso, que son contratos de hasta un máximo de un año, que te permite pues que cuando acaba la tesis pues no, no quedarte en paro allá, o, sino que te permite continui continuidad. ¿no? Y bueno, lo único así requisito que debes cumplir, pues bueno, pues, es un programa competitivo, no te evaluarán lo, sobre todo los artículos que has llegado a publicar y, pero, y sobre todo el requisito principal es que el, el grupo de investigación al que perteneces tiene que confina, confina, confinanciar la, en los primeros seis meses el 50% de la ayuda y en los últimos seis el 75%. O sea, es decir, que, que tu grupo de investigación tiene que tener a un proyecto o algo que, que te permita pues, tener un poco de financiación para permitirte obtener este contrato. ¿no? Esto, bueno, esto dependerá de cada caso, pero si tenéis la, la oportunidad, pues bueno, esto te permite también pues, obtener un poco de continuidad para así pues, seguir buscando luego nuevas, nuevas convocatorias, como explicaré ahora a continuación, ¿no? Y bueno, ya cuando ya todo se va acercando al final y ya más o menos ha decidido, si lo haces en 3, cuatro años, pues bueno. Lo que yo os aconsejo, sobre todo para el último año, pues es que tengáis sobre todo una buena planificación y organización. ¿no? Es, parece un consejo muy, muy básico, ¿no? pero creo que es el principal para pa este último periodo porque sin ella va a ser todo muy complicado. ¿no? Cuando estéis en esta etapa, posiblemente veréis que los objetivos de la tesis, pues que ya no son los mismos que cuando defendiste vuestro plan de investigación al principio del primer año o, o presentaste vuestra memoria de la FPU o, o hablaste con tu director porque querías a, a hacer la tesis con él y, y planteasteis la tesis, ¿no? Pues bueno, que no hay que preocuparse, ¿no? Muchas veces y frecuentemente, la verdad, es muy habitual que, que tanto los objetivos, incluso el, el, el título, en, no tiene nada que ver el del principio con el de final. En, to, en todo ese caso, bueno, de todas formas, si queréis cambiar el título, también tenéis que presentar una solicitud de cambio de título por la plataforma de, de doctorado y bueno, que no hay que preocuparse porque al final, bueno, pues es el día a día de la investigación y no es algo rígido, no es algo que sabes cómo va a ir y bueno, es algo súper dinámico, ¿no? que depende de los resultados que vayas obteniendo pues la tesis va para un camino o otra para otro, entonces bueno, es normal que cuando va pasando el tiempo, pues lo que veas por principio de una forma, igual cuando ya estás a punto de, de enfocar la recta final, lo ves de otra forma totalmente distinta entonces, bueno, también en este último año os recomiendo intentar ir cerrando todos los temas abiertos ¿no? y no, no habráis más, ¿no? Está claro que en la investigación siempre te sale un resultado y dices, vale, pues quiero ir tirando por ahí o quiero seguir explorando y, o podríamos hacer un nuevo experimento, ¿no? Pero hay un momento que vais a tener que parar, vais a tener que hacer un corte porque si no, la tesis podría ser infinita y, y nunca acabarse, ¿no? Entonces, yo sí que recomiendo eso, que lleguéis un momento cuando empecéis el último año o cuando os queden ocho o seis meses que digáis hasta aquí y ya me centro en escribir la tesis e intentar defenderla. Y cuando pase todo esto, si tengo la posibilidad, pues intento continuar eh, los experimentos que me gustaría seguir en otra en en en línea de investigación. ¿no? También otra decisión que tendréis que analizar, pues es si hacéis la tesis clásica o, la, o por modalidad de compendio de artículos. ¿no? Pues esto también en función de cómo se esté yendo a lo largo de la tesis, ¿no? Si estáis publicando artículos y no? Y también, pues ya también en, en función también de los requisitos de cada programa de doctorado. ¿no? Yo, por ejemplo, hice el doctorado en Química en la Escuela de Ciencias ¿no? y yo sé que pues, para, para hacer una tesis por compendio de artículos en la Escuela de Ciencias pues, necesitáis tener al menos tres artículos publicados en JCR. Entonces, claro, si los tienes, pues lo podrás hacer por esta modalidad y si no, pues te las ir a la tesis clásica. Eso ya también en la, en la página web de la Escuela Doctoral, os viene toda la información, los requisitos que tenéis que cumplir para, para hacerlo por compendio de artículos. Y si no, pues bueno, también hay a gente que por muchos artículos que tenga, le, le gusta más hacer una tesis clásica, ¿no? O sea, yo también creo que es algo también, algo personal o algo del de grupo que depende también del grupo de investigación en el que estéis, ¿no? Y bueno, y como os he dicho antes, pues bueno, tener también en mente que los últimos meses van, van a ser para que estéis centrados en escribir la memoria y, y estar mucho tiempo mucho tiempo en ella, ¿no? Y bueno, aquí también um, los aspectos, bueno, antes Mayruf ha hablado también un poco de la mención de doctorado internacional, ¿no? que para ello hay que cumplir una, una estancia en un centro de investigación extranjero. Eh, esta estancia tiene que ser mínimo de tres meses. Y bueno, aparte de este requisito, pues tenéis que hacer también una parte de la tesis en otro idioma, tanto en, en la memoria escrita como en la en la parte de la defensa. Un miembro del tribunal tendrá que ser de un país extranjero. Y también es necesario en el momento que tengáis que depositar dos informes, vaya, de dos expertos de instituciones españolas. Bueno, entonces, bueno, esto, todo esto lo digo que lo pongo abajo también de la, de la diapositiva, que necesita también una buena planificación, ¿no? Sobre todo, pues bueno, pues está claro que si quieres tener el doctorado de medicina internacional, pues con, con años de anterioridad, pues habrás tenido que planificarte una estancia y haberte ido tres meses, ¿no? Pero también, justo en los últimos meses, este informe de dos expertos, pues bueno. Tienes que encontrar, bueno, tus directores tienen que encontrar a estos expertos, tienen que mandarle tu tesis eh, eh, antes de, de depositarla y que pues, le echen un ojillo ¿no? y, y te envíen los informes antes, antes para poder depositarla, para poder depositar la tesis y, y poder, poder finalizarla. ¿no? Entonces, bueno, eh, estos dos informes, pues eso, que necesitáis una buena planificación para no pedirlos justo el día antes que vais a depositar y porque no, no, no, no lo vais a tener. ¿no? Y os pueden, os pueden dar problemas luego para, para tener la mención de doctorado internacional. Pues bueno, ya todo va avanzando y llegará el momento del depósito, ¿no? Y bueno, eh, no solo este día es no solo llevar tu memoria a la tesis, a la escuela de porrado y, y ya está, ¿no? ¿no? Hay que llevar bastante documentación, la cual hay que, hay que prepararla con tiempo, ¿no? Es lo que os recomiendo también, aparte, pues, por supuesto, de la memoria. En esta depósito os pongo un poquito todo, toda, la, toda la documentación que se necesita presentar Creo que hasta ahora se están presentando todas las tesis, bueno, a mí me tocó en su día presentarla en papel, en doctorado, ¿no? Bueno, ahora creo que con toda la pandemia, y aparte me consta que eso, que la escuela está trabajando también activamente, pues, para, para encontrar una plataforma de, de depositar por virtualmente, ¿no? Que no hay que llevar todos los papeles. No sé cómo está la situación ahora mismo, pero creo que supongo que, sobre todo los que estáis empezando ahora la tesis, pues, que en vuestro momento, seguro que ya se depositará todo virtualmente. Pero bueno, supongo que los documentos van a, van a ser exactamente los mismos y necesitáis, pues, la memoria de la tesis, un, unos cuantos documentos de, de solicitud, del compromiso de los directores, de aplicación de derechos de autor, la solicitud del tribunal con sus informes de idoneidad, es decir, necesitáis el ya que depositéis, el tribunal de tesis que habéis, el, que habéis elegido o que tus directores habrán elegido, ¿no? Y necesitáis un informe de cada miembro del tribunal, entonces, claro, también no lo dejéis todo a, también para el final, ¿no? pensar bien el tribunal con tiempo y contactar con ellos para que os, os rellenen estos informes y tenerlos también pues, con tiempo para que no os También un consejo que os doy cuando vayáis a solicitar, el, cuando penséis el tribunal, supongo que bueno, esto, esto lo tuve una reunión con mis directores y, y es como lo pensamos, no los, quienes iban a ser los miembros del tribunal y creo que es una forma y un consejo que os doy, pues yo en mi caso me eh, tenía interés en continuar la, la vía académica, no la carrera de investigadora, y solicitar pues alguna beca doctoral en extranjero, que ¿no? es la situación que estoy ahora, y bueno, os comentaré un poquito también sobre ello. Entonces, bueno, creo que la, la, cuando pisas un tribunal, si tú, por ejemplo, tienes interés en el futuro, pedir una Marie Curie, o te interesa mucho la investigación de un grupo de Francia, de Inglaterra, pues creo que es un buen momento para traerte a uno de... a, a alguien, al jefe de grupo de allí, o algún investigador de, de ese grupo que a ti te interesa, pues para que te conozca, te ponga cara, te conozca tus trabajos y que si en unos meses vas a solicitarle pedir una manicure con él o cualquier, beca, cualquier otra beca, pues, pues va a ser mucho más fácil eh, porque ya te conoce y sabe, sabe a qué te has dedicado durante tu periodo predoctoral y bueno, y has tenido la oportunidad de conocerlo. Entonces, bueno, yo sí que os, os recomiendo que cuando vayáis a diseñar vuestro tribunal de tesis, pues penséis también un poquito en el futuro y donde no gustaría acabar. Si gustaría también acabar en una empresa que, en la que os interesa mucho porque trabaja, pues también os podéis traer a alguien de una empresa. entonces pues, bueno, esto también sobre todo, pues consensuarlo mucho con vuestros directores, porque al final van a ser los que tengan la última palabra, pero bueno, que, que penséis también un poco en vuestro futuro cuando, cuando tengáis que decidir el tribunal. El resumen en Teseo, bueno, Teseo es una plataforma del Ministerio donde se coleccionan todas las tesis, bueno, y ahí eso entres en la página web del Teseo y os registráis y vais metiendo los datos principales de vuestras tesis, como vuestros directores, vuestro programa de doctorado, el resumen y los miembros del tribunal para que para que, para que esté para que coste en teseo, que luego en la escuela os lo, lo pedirán. El CVN, como os ha contado antes, Mariluz, es la plataforma del ministerio donde tenéis que ir subiendo vuestros datos de, del currículum y pues por eso, Mariluz, destacaba antes que es importante que esto lo vais haciendo conforme lo... Lo, pues por unos cuatro años, ¿no? Para que, para que no cuando lleguéis en este punto del de depósito os tenéis que poner a reina el CVN, ¿no? Entonces creo que también es un buen consejo que el CVN lo tengáis siempre actualizado para que cuando tengáis que depositar, pues lo tenéis hecho y no tenéis que perder mucho tiempo en esto. El es el documento de actividad de doctorado, que también se ha comentado anteriormente que en la plataforma, pues, ir subiendo todas las actividades que vais haciendo para que vuestro tutor y vuestro... o las aprueben antes de, de este momento de, del depósito si vais a hacer la tesis por artículos pues bueno pues tenéis que presentar en un informe de agrupación y también aparte de otros requisitos es que para poder publicar la tesis por artículos es que ningún otro de los coautores de, de la tesis pueda utilizar esta tesis este, eh, perdón, otros artículos en, en sus tesis ¿no? es decir si te has ido de estancia has trabajado con un doctorado de Italia y vais los dos en el artículo pues no no podéis utilizar los dos la, el mismo artículo para pa ambas tesis, ¿no? Entonces, bueno, vais a necesitar un informe de autorización, que bueno, es un informe, o simplemente ahora mismo, pues, por, si hay un texto que si lo envían por correo electrónico, imprimís el correo electrónico ese que os han enviado y, y es totalmente útil. Y por último, pues, ya os he comentado antes, lo, lo que se necesita para la tesis de Convención Internacional. Pues, por eso, veis que es mucha información, Depende también de varias personas, como pueden ser los autores de los trabajos, los, los expertos internacionales o los informes de idoneidad de los miembros del tribunal. Entonces, esto sí que yo os aconsejo que lo planifiquéis con mucho tiempo, para que teniendo al menos durante el último mes, y recabando todos to to to to estos documentos. ¿no? Y aparte, otra pregunta que os haréis es, ¿cuándo tengo que depositar la tesis? Pues bueno, esto va en función de las fechas de las reuniones de las distintas comisiones académicas. Entonces, bueno, en la, la página web de la escuela de por lado, en, la, en, cada, en, cada, en cada programa de vendrán las diferentes fechas de reuniones. Entonces, de, deberéis depositar 15 días antes de, de, esta, de, esta, de la fecha de reunión. ¿no? Y también tenéis que tener en cuenta que el acto de defensa tendrá que ser 15 días después del día de la reunión, cuando se os apruebe la, la, vuestra tesis ¿no? para, para poder ser defendida. Entonces, tenéis que tenéis que tener en cuenta estas dos, hasta dos ventanas de 15 días, que en total, pues bueno, como veis, es, es un mes, ¿no? Y pues ya está. Si bueno, vuestro contrato se acaba en octubre o vosotros, no, aunque no tengáis contrato si queréis defender la tesis, por ejemplo, en octubre, pues tener en cuenta que tenéis que tener la memoria y todos los papeleos, pues al menos en septiembre, para ir entregarlos, ¿no? Bueno, y finalmente, pues cuando ya has entregado todo, pues... Acaba llegando el día, por, por suerte, aunque parece que muchos pensaréis que uf, queda mucho. Yo lo pensaba cuando estaba haciendo la tesis, pero bueno, yo, al final acaba llegando. Y bueno, yo sí creo que esto, este día, bueno, y los días previos pues son bastante especiales, ¿no? Y creo que cada, cada uno de nosotros lo puede vivir de maneras muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que voy a comentar un poco mi experiencia, pero bueno, después me gustaría dar paso también a Marilu de Aveña, que cuente también cómo lo vivieron ellos, porque puede ser también muy, muy diferente, ¿no?, a, a, cómo, lo, a cómo, cómo lo viví yo, ¿no? Entonces, bueno, sí que qué bueno que, los, que desde que deposité a, hasta que defendí la tesis, pues bueno, pues tuve más o menos unas tres semanas, creo, o así, y, y bueno, de hecho tuve también docencia de por medio que tenía que dar, que tenía pendiente y bueno, estuve un poco distraído, pero bueno, la última semana pues ya tenía la prestación casi hecha y bueno, y los días previos pues ensayando pues con los directores y, con los compañeros de laboratorio, pues para que te sientas cómodo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que es fundamental que la presentación tenga que... la tenéis que ensayar, bueno, creo que es obvio, ¿no? Eh, los días antes, también ir a la sala en la que la vais a hacer, probar que se ven todas las diapositivas bien y, y todo, todo, todo eso, ¿no? Y bueno, luego ya el día de la tesis, pues bueno, sí que creo que es un día especial, se pasan un poco de nervios, ¿no? Sí creo que todo lo que se comentaba antes de del concurso de tres minutos tesis, de haber participado en cosas de divulgación, pues sí, creo que me hizo estar este día mucho más cómodo, sobre todo pues, para la parte que defiendes en inglés, que yo por ejemplo, es una parte que, que me, no sé, me, nunca si puesto expuesto en público en otro idioma, ¿no? entonces sí que como, mi nivel de inglés es maravilloso, entonces, entonces sí, creo que por ejemplo, participar en un concurso de tres minutos tesis en el que tienes que hablar en inglés durante tres minutos, creo que te sirve mucho para, para este día, ¿no? y luego pues bueno, Luego yo la verdad que para mí ha sido uno de los mejores días de, de mi vida y, y yo sí que os recomiendo a todos que cuando llegue este día, que con mucho nervios que tengáis, que, que lo disfrutéis lo, lo máximo posible, que al final será vuestro día y, y, y, y será para vamos, será inolvidable, ¿no? Entonces, vais a estar rodeado de vuestra gente y hasta y que sobre todo disfrutarlo y, y, y bueno, doy paso a María de luz a ver qué, qué es que te ya, porque creo que no lo disfruto tanto como yo, no lo sé, a ver qué os dice. Bye, Hola. yo voy a hacer, rápida. Mm, para mí no fue el mejor día. Me refiero que, que no, ya está. Entonces para mí es un trámite que es un acto súper bueno, que es, a ver, que se va a pasar nervios sí, nada sí, más que por la, por el hecho del acto en sí. Es que es un acto súper solemne y toda la historia. Lo que pasa es que ya está. Que, pues, si yo tengo pánico habla en público pues no lo pasé bien. Entonces, yo prefiero no hablar de este tema porque voy a hablar cosas que no son positivas, entonces prefiero que lo hable bien ya, y ya os lo he contado antes. Si lo hubiese, si ahora lo tuviese que repetir, creo que mi día de otra forma y lo disfrutaría mucho más. Así que intentad por lo menos eh, hacer todo lo que podáis de comunicación, para que ese día seáis, vamos, los reyes y las reinas de la testis. Y ya está, mi aportación hasta aquí. Eh, ¿Me escucháis? Sí, venía, sí. Se lo sí. Vale, bueno, eh, yo voy a contar la experiencia, eh, no sé, personal, igual la más reciente, ¿no? Igual la tengo tan reciente que es demasiado buena, ¿no? Pero para mí eh, fue un momento muy, muy especial, eh, vino toda mi familia, mis amigos, y yo pensaba que no iba a ser tan bonito como, como lo fue, ¿no? Porque... Eh, tampoco me importaba tanto terminar la tesis, pero ya os, que, ya os digo que fue un momento de disfrutar eh, muchísimo. Eh, yo me propuse el objetivo de disfrutar y creo que es clave pensar eso, que has trabajado durante X años, 5, 6, 4, 3, las que sean, y ese momento es tuyo, ¿no? ese momento es tuyo para disfrutar, para sentirte pues, protagonista de lo, que, de lo que has hecho y sentirte que la tesis es tuya. Creo que un consejo que daría para esta última fase, para la fase que estás eh, presentando y estás terminando la tesis, es hacer la tesis tuya. ¿no? Porque yo por lo menos tuve momentos en los que no sentía que la tesis era mía o que había partes que igual no, no estaban eh, pues muy relacionadas conmigo, con no sé, con lo que yo pensaba o tal. Y al final tuve que intentar pues eso, hacer la tesis mía y la presentación creo que es un momento de hacerla tuya, es un acto muy solemne, como han comentado, pero sí la puedes hacer tuya, por ejemplo, en esa foto, pues hay en mi foto a la izquierda hay unas frutas que yo llevé porque para mí la fruta es parte de mí, entonces eh, quiero decir que creo que es importante que nos sintamos bien con nuestra tesis y cerrar un círculo que a veces pues, se, se puede convertir eh, en, de alguna manera en algo eterno y cerrar eso y cerrarlo de una manera bonita, sintiéndote bien contigo mismo con la tesis y como dice Mariluz, pues la verdad que la presentación fue un poco, para mí, muy emocionante no podía ni mirar a, al público, porque miraba al público y se me saltaban las lágrimas eh, entonces no sé, para mí, lo tengo muy reciente porque fue hace un mes, pero <risas> queríamos dejar esta esta imagen que, como dicen la resistencia pues como cuando decimos cosas de más bueno, se ve que, que la imagen ha, ha vuelto a romper el vídeo del de, sonido de Beñat. Bueno, pues... También hay que quitarle sí. un poquito de, de pesa, ¿no? Para bueno, que lo disfrutéis. y que... Beñat, el sonido a ir mal. Bueno, pues sí, después de tanto, tantas cosas bonitas, bueno, decir que yo conozco bastante a Mailu de porque, bueno, he hecho la tesis en su mismo grupo de investigación. Y yo estoy seguro que si ahora mismo tendría que defender la tesis, vamos, como ha dicho ella, la disfrutaría mucho más por toda la, todo el bagaje que ha conseguido, pues precisamente ella justo después de la tesis, ¿no? entonces Si todo esto lo hubiera hecho antes, por eso os recomendamos que, que si podéis hacer cosas de divulgación, de, de hablar en público, de dar charlas en congresos, en, en la misma GIFI este año, que, que no lo dudéis porque, sobre todo la gente que pueda tener pánico escénico, pues que no dejéis que todo este pánico escénico luego os coma en... En, vuestra, en vuestro día de la tesis, ¿no? Y no lo podéis disfrutar tanto, sino que, que lo vais entrenando durante lo, los años previos. Vale, y, y después, de, después del acto de defensa, pues bueno, la, la vía continúa, ¿no? Es, ese día es muy bonito, pero al día siguiente ya estás otra vez, Bueno, el día siguiente igual, ¿no? Pero a la, a la semana siguiente seguro que estaréis diciendo, vale, ¿Y, ¿y ahora qué, no? Bueno, yo os voy a recomendar eso, que supongo que yo creo que todos, vaya, lo vais, a, lo, vais, lo vais a vivir o lo estáis viviendo, ¿no? durante la tesis vais a ver lo que, lo que más os gusta, lo que a va lo dedicaros, o, o sea, se pueden elegir muchos caminos, o sea, no hay solo un, una única vía, pues mucho que yo ahora os hable de, de cosas por y si veis que el mundo de la investigación no, no se llama matando o, o sí, pero queréis no seguir dando vueltas por el mundo, sino, pues oye, conseguir una empresa que, que confíe en ti y en la que puedas tú investigar o estar trabajando en la en el área de I+.D., pues... Pues perfecto, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues es una vía que, pues, por suerte, pues hay muchas empresas, o bueno, o no sé si hay muchas o no, pero que, que buscan doctores, ¿no? Eh, otra, otra, otra vía, pues eso, es continuar la carrera investigadora, ¿no? Pues si te hacen una por dos al extranjero o, o mismamente, a nivel nacional, por los programas que hay o becas que a obtener o para os comentar alguna de ellas. Si t tenéis suerte y vuestro grupo de investigación pues tiene dinero para contrataros, ya sea por un proyecto o por la misma beca, beca Puente, pues, pues bueno, pues seguir trabajando un tiempo con ellos o incluso si tenéis lo que he dicho, el, el, el cuarto año de, de productoral de vuestra becas FPI, pues, pues estupendo, ¿no? Pues seguís trabajando ahí un año y a partir de ese año os permitirá pues, para seguir pensando un poco más sobre el futuro y ver qué hacer después, ¿no? Otra posibilidad es que durante el doctorado, pues, hayáis tenido un contrato o, o en, vuestro, en vuestro departamento se os ha permitido dar docencia, ¿no? Y que sea lo que más os ha gustado el doctorado, pues, bueno, pues, pues puedes decir que eso te gusta mucho, que te gusta dar, la docen dar docencia y, bueno, pues, otra vía pues, es, es pues, posiblemente hacer un máster de secundaria en caso de que no lo tengas con anterioridad, ¿no? Y, pues, opositar o buscar un instituto privado, ¿no? Yo conozco gente que, que está en cualquiera de estas vías, ¿no? Y, y bueno, pues que tengáis, que sepáis que hay muchas salidas, ¿no? Que no, no solo la única salida es conseguir una Juan de la Cierva, ¿no? Entonces, bueno, lo que, lo que os quiero comentar, ¿no? Bueno, para los que, que, que queráis seguirlo la guerra investigadora, pues, como os he comentado antes, eh, anticipar a las convocatorias, ¿no? Y tener el año ese de margen o el contrato puente, pues eso te, te, te, os ganará mucho margen, ¿no? Y al menos no, no, no os veréis en, cuando acabe la tesis justo, pues, oye, que se me acaba el contrato y no, no tengo ahora... Entonces, bueno, pues si, si tenéis ese año, pues vais a ganar mucho margen y si no, pues bueno, pues si vais a defender la tesis en diciembre o y la convocatoria de Juan de la Cierva es en enero, pues no esperéis a defender la tesis a, a, para pensar el grupo en el que lo pedís y todo eso, pues no, como os he dicho antes, anticiparos, ¿no? Aunque sea los meses antes de, lo, los meses antes de, de la defensa y de, de depósito, pues irmeando qué convocatorias os interesan o no, y pues, sobre todo, pues eso que hemos dicho antes, si os interesa pedir una Juan de la Cierva con un grupo de Madrid que trabaja en algo muy relacionado con lo tuyo, pues mira, pues trate a esa persona, a vuestro tribunal de tesis para que os conozcas si es que no la conoces previamente, y ya podéis hablar pues con ella de, oye, me gustaría trabajarlo con vosotros, pedir a Juan de la Cierva o, o buscar otro, otra fuente de financiación, ¿no? Entonces eso, eh, os comento eso, buscar grupos de investigación que sean de vuestro interés y aprovechar todo eso. Y bueno, para todo eso, para, si tenéis muchas dudas sobre por qué yo las tenía, justo un año antes de, de la tesis no sabía ni, ni qué venía después, ¿no? Pues que sepáis que hay muchos cursos que organiza la, la, la Oficina de Proyectos Internacionales con el Instituto de Investigación, así como la Escuela Internacional del Pueblado, que, que os explican las convocatorias que hay, tanto nacionales como internacionales, creo de hecho que semanas atrás hay habido uno sobre la Juan de la Cierva, eh, pues apuntaros, sobre todo porque os va nos va a mover un poco la mente y decir, mira, pues justo cuando acabe la tesis, puedo pedir una Juan de la Piedra o puedo pedir una Maricuzzi o, o puedo optar a otro tipo de convocatoria, ¿no? Que os saldrán ahí. Y también se ha hablado antes un poquito de esto, de acreditaros, ¿no? También cuando acabéis la tesis, pues aprovechar que, eh, que tenéis un poquito todo organizado, con tanto ocurre a nivel curricular y todo, para que os acredites, ¿no? Con la NECA, ¿no? Para que si en el futuro pues, queréis trabajar en... en como funcionario o conseguir una plaza en la universidad, tanto pública como privada, pues intentar conseguir al menos la acreditación ayudante-doctor para cuando salgan plazas poder optar a ellas. Entonces, bueno, esto la, con la página de la neca pues, es un poco latoso, ¿no? Porque tienes que subir todo un montón de información, apuntar un montón de documentos, y por eso creo que es súper importante, como ha dicho Mariluz, que desde el momento que empiece la tesis, tenga esto bien organizado, desde... Aunque parezca que hice un curso que, que me un certificado y lo dejé, en papel y lo tengo perdido, pues cuando lo den, escanearlo, lo guardéis en una carpeta con todos vuestros documentos, que esté bien organizada, tanto también los congresos, los certificados, libros de hasta todo. Aunque parezca que no tenga mucho interés en su día o no le deis mucho valor, luego aquí lo van a pedir, entonces no, no lo perdáis, ¿vale? Y bueno, un poquito más de información sobre si queréis continuar la carrera académica y las opciones que, que existen. Bueno, en este enlace de la tiene un poquito un esquema bastante, bastante bien hecho de todos los, todas las etapas de la carrera académica y las convocatorias que tanto a nivel nacional como internacional y también las comunidades autónomas en caso de que ofrezcan alguno de estos programas para de, de, de ayudas. Y bueno, que aparte de todas que veáis ahí, que yo os recomiendo que las veáis, que son las principales ¿no? y también... También, un poco las que más prestigio te pueden tener. Pues bueno, que hay otras opciones, ¿no? Que, que la Universidad Granada, mismamente, pues tiene un programa de perfeccionamiento perfe de doctores. De hecho, Mayluz está ahora mismo en Oporto disfrutando de una de estas ayudas, que ahora comentará un poco si, si quiere sobre en qué consisten y cómo se, se consiguen. Y bueno, pues es un programa de plan propio, ¿no? Que hasta que, que creo que hay cinco ayudas cada año. Y bueno, pues pues es otra, como otro tipo de convocatoria que, que os puede ayudar a conseguir una ayuda productoral, pro ¿no? Bueno, luego hay o, otras ofertas doctorales que están asociadas a grupos de investigación o proyectos en ámbitos específicos, como puede ser mi caso. Y, bueno, luego también hay varias fundaciones o asociaciones o que también ofertan, por ejemplo, la Fundación Ramón Areces, que ahora mismo creo que está el plazo abierto, pues también ofertan contratos prodoctorales que, que a diferentes áreas de conocimiento, en función de las áreas de conocimiento pues también se, se pueden optar a ellas. Entonces, bueno, eh, os recomiendo que también hagáis como vuestra base de datos de las distintas ayudas que podéis optar y yo, por ejemplo, pues bueno, he estado desde que acabé la tesis, pues eh, intentando solicitar todas las ayudas que me iban contando por el camino. Y, bueno, sí que os voy a contar un poco mi experiencia, ¿no? Yo, bueno, pedí la, la ayuda del procedente de doctores, no me la han dado, he pedido la Juan de la tierra estoy pendiente de... de de que se resuelva, pero sí que durante todo ese tiempo he encontrado varias ofertas que están asociadas a, a, a un proyecto de investigación europeo, eh, principalmente, pues que, por ejemplo, labrando de este, estos proyectos europeos, a diversos, diversos grupos, estos proyectos europeos pues tienen mucho dinero y tienen, tienen potencial para sacar ofertas, ¿no? Entonces, claro, son ofertas muy específicas de áreas sobre las que yo he trabajado, ¿no? Supongo que en distintas áreas pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, yo, como he encontrado todas estas ofertas? No? Pues estoy teniendo una buena red de, de información. ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, por ejemplo, Twitter, o sea, mi, yo sigo a varias, a varias cuentas de sociedades, como bueno, yo he trabajado en un área que, bueno, a muchos no sonará, a otros igual sí, que se llama Metabolómica, ¿no? que está muy relacionada con la química analítica. Entonces, yo seguía muchos perfiles en Twitter de la Sociedad Internacional de Metabolómica, la Metabolómica la agrupación de Francia de Metabolómica, la Sociedad Española de Metabolómica. Entonces, claro, muchas ofertas que iban llegando, pues yo veía un tuit, ¿no? Eh, y yo, bueno, pues veía si cumplía los requisitos o no y lo solicitaba, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente, pues, he hecho varias entrevistas y, y, bueno, todo parece que en el futuro, pues, si todo, la pandemia está ahí, todo se normaliza, pues, iré para Berlín a disfrutar de, de, de un contrato de, de este estilo, ¿no? Y bueno, Mailuz, si quieres comentar un poco el experiencia con el programa de precedentes doctores? Sí, estoy aquí. Voy a ser rápida porque son las once y media y a ver, os quiero decir que realmente fracasos vamos, es que estaba comentando una cosa por hecha, fracasos tenemos todos, me refiero, nos han denegado alguna beca alguna vez o dos o tres o cuatro y aunque y siempre salen nuevas oportunidades, así que o fracasados no somos ninguno o somos todos, así que no, no os rayéis por eso. Yo, por ejemplo, no me dieron la Juan de la Cierva el año pasado, no me quedé ni a las puertas siquiera, y la de perfeccionamiento de doctores del plan propio de la universidad, pues son cinco al año, eh, lo que más se puntúa es tu currículum investigador, así que es verdad, vamos, número de artículos, aunque también cuenta el grupo y todo eso, y yo tuve la suerte de ser una de las cinco el año pasado, y ahora pues me permite durante dos años formarme en el extranjero, que complicado con becas generales porque la maricurí Curie pues, es complicada de tenerla. Y sigo asociada a la Universidad de Granada, pero ya os digo, desplazada en el extranjero. Entonces, esa es de las primeras que tenéis que pedir. Eso sí, tenéis que pedir las otras porque ya te digo, es una ayuda de la Universidad de Granada si no tenéis otra cosa. Si tenéis otra cosa, pues aprovecharla y dejar esto para quien no lo tenga. Y nada, pero yo encantada. Entonces, mmm, si necesitáis más información o lo que sea, pues ya os hemos puesto como contactar con nosotros porque, pues ya te digo, porque se acaba el tiempo y tampoco me quiero extender mucho más en mi caso puntual, pero si necesitáis cualquier información, pues estamos a lo que necesitéis, ¿vale? Sí, exacto. Perfecto, perfecto, Mariluz. Que, sí, sobre todo lo que ha dicho Mariluz, que hay que estar preparados al, al rechazo. Yo creo que es súper fundamental en este tipo de profesión. Tanto que te rechacen un paper, que tú creas que es súper bueno, pero bueno, que lo van a ver ahí los dos revisores y si no les gusta, pues lo acaban rechazando. Que no, no os llevéis ningún chasco, es algo que nos pasa a todos y, y es súper normal. O sea, y lo mismo pues, para, para el, las convocatorias productorales y yo el consejo que os daría es que. No hay que confiarse nunca en... Pues, sí, yo voy a pedir la fonda de la cierva y solo con que me la dan y como no te la den luego, casi de la con mucho más grande, ¿no? Entonces, y siempre con mucha precaución y cautela y ya está, y barajando posibilidades y cuando posibilidades barajéis, más posibilidades tendréis de conseguir algo. Y, Benyat, eh, si quieres contar un poco tu experiencia o te doy paso después. Bueno, voy a seguir y lo cuentas, Benyat, si quieres, porque no sé si estás o no. <ríe> bueno, ya el último consejo que os daría es que, sobre todo, tanto antes, después y durante, pues que que desconectéis también, que no es solo la investigación, no es solo todas las herramientas o cursos o talleres o congresos que os hemos contado, que disfrutéis vuestro tiempo libre, que hagáis vuestros hobbies, que sobre todo al final un equilibrio entre todo es, es lo fundamental para, pues, para llegar lo, lo mejor hasta desde el principios hasta el final. Entonces, nunca, nunca dejéis de, de olvidar tu hobby, vuestra gente, vuestros amigos, vuestra familia durante estos cuatro años, por mucho, por muy, por muy duros que sean Y, Beñat, eh, ¿retomamos tu parte? O? Hola. O, eh, bueno, yo no sé si me escucháis. Sí, sí, te escuchamos, sí? Beñat. Bueno, sí, eh, yo creo que voy a intentar ser breve y no, tampoco voy a hablar de todo, sino oye, oye, viendo Beñad, cuáles son... ¿Sí? Intenta, intenta ser breve porque se nos para con otro curso. Claro, por eso y digo que hablar. yo no voy a, no voy a hablar de, de, lo que, de lo que iba a hablar solamente... Vale, solamente creo que había una cosa que han preguntado mucho y igual podemos insistir, es el tema de las becas, ¿vale? Yo, eh, las tres personas que estamos aquí, hemos hecho el doctorado en tres situaciones diferentes, Álvaro con FPU, eh, Marilu con FPI y, y yo sin beca, ¿no? Entonces, eh, bueno, también una pregunta que os tenéis que hacer es por qué hacéis el doctorado, ¿vale? Eso es algo que, que sí me gustaría destacar. Preguntaroslo más de una vez porque creo que eso es importante y encontrar vuestro porqué de, de hacer un, una, un, una tesis, ¿no? Y entonces el tema de las becas, pues como, como he comentado, por, para ver si la conexión va bien también, voy a empezar yo, y luego doy paso a Mariluz y a, a Álvaro para que hablan de FPU y FPI. Eh, en mi caso, pues he hecho la, eché la FPU dos veces, y en las dos veces pues me quedé a las, a las puertas, ¿no? En una por muy poquito, en otra por un poquito más, por la nota. Eh, yo hice, pues, ciencias económicas y empresariales y, y tenía un ocho y pico, ocho y poco, ¿no? Y, bueno, no, no obtuve la FPU en ninguna de las dos convocatorias que eché y en la tercera, pues, ya estaba un poquito asqueado y decidí no echarla, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál fue el, cuál es el mejor consejo que os puedo dar en el momento en el que decidís hacer un doctorado y lo hacéis sin beca? Saber que no es la mejor opción, ¿vale? Eh, pero bueno, si tenéis muchísimas ganas y queréis sacar adelante eh, pues una tesis, pues mi recomendación sería la siguiente. Que, que la hagáis sabiendo y comportándoos como una persona que no tiene la beca. una persona que, o sea, un, un problema que yo he visto eh, a gente alrededor es no tener ninguna beca y actuar como si tuviese una beca. Tú tienes que cambiar tu comportamiento de alguna manera, tú tienes que cambiar tu estrategia, porque para llegar... ...a tener pues, algún tipo de, de contrato, de dar forma de dar alguna eh, formación, pues al fin y al cabo vas a necesitar eh, otras estrategias. Entonces, bueno, eh, en mi caso la primera docencia fue pues como profesor sustituto interino... ...pero cuando llegué a ser profesor sustituto interino yo tenía experiencia de haber dado un montón de charlas... ...un montón de cursos y un montón de pues momentos en, delante del público para luego llegar a ese momento que era el momento de la docencia, ¿no? Entonces, yo el, la mayor recomendación que os puedo dar es que, que el camino va a ser totalmente diferente. Eh, nunca un estudiante de doctorado tiene un camino recto, pues una persona que está haciendo doctorado sin beca, pues todavía el camino es muchísimo más complejo, ¿no? No, digo más, no sé si más difícil, pero sí más com complejo. Así que buscar las maneras de, de llegar allá donde queráis llegar, ¿no? Y, y eso es lo que quería decir, que os, os juntéis con personas que sí tienen beca, gente que no tiene beca y que veáis las situaciones y que veáis, pero que lo asumáis. Cuanto antes lo asumáis, pues muchísimo mejor. Si sabéis que no vais a conseguir beca, eh, buscar otros caminos, porque si, porque si no os vais, a, os vais a frustrar, como me pasó a mí durante durante un, un tiempo. ¿no? Y la siguiente diapositiva, lo que comentaba, era pues que hagáis mucho networking, que, que conozcáis a las personas de verdad que os rodean gente que está haciendo el doctorado. Yo tuve el enorme placer de, de encontrarme con gente pues muy top, como digo yo, en temas de investigación, y gente con, con beca, gente sin beca, y así es como realmente se aprende. Pero que la gente que no tiene beca, asumáis eso y empecéis desde el principio a optar por otras vías, por si queréis seguir pues trabajando en, en la universidad, en la investigación o como queráis. En mi caso, después de la tesis, pues, he empezado a trabajar aquí en la Universidad del País Vasco como profesor sustituto interino, Después de trabajar en la Universidad de Granada y bueno, con un contrato, ¿cómo os puedo decir? Pues nada bueno, eh, pero bueno, sabiendo que yo tengo mi propia estrategia y sabiendo a, a dónde quiero llegar y de alguna manera, pues sabiendo que lo voy a conseguir, eh, no sé en cuántos años, pero sabiendo claro que, que mi estrategia es diferente a la de que cuando realizas pues, la tesis con, con una beca, ¿no? Eso es lo que... Lo que, te puedo, lo que os puedo decir, en mi caso trabajé en la universidad, tuve mi propio proyecto de emprendimiento y bueno, muchas experiencias que luego te ayudan para ser buen docente y de alguna manera también buen buen investigador, ¿no? Eso es lo que os puedo decir, eh, perdonadme por la conexión, eh, algún día si alguien se anima que venga a visitar esto y os vais a, os vais a entender por qué la conexión pues no es, no es la mejor ¿vale? Sí, como dice Aricha mi contrato es una mierda pinchada en un palo <risa> bueno, hasta ahí puedo decir Vale, que gracias a todos, y si hubiera sabido que hay tanta gente, pues hubiera tenido mejor conexión. Me esperaba que hubiera menos gente y por eso no por eso no he contratado más, más gigas. <risa> bueno, yo creo que nosotros ya hemos hablado suficiente de las becas, y sí. si, si tenéis más de eso, y tenemos que dejarle tiempo a Ramón, que viene luego, eso. Y, sí. y ya está. Que vamos, yo viví <risa> la, crisis, la crisis de 2011, y me tiré dos años o tres esperando un contrato y trabajaba a la vez, de hacía como a media jornada, trabajaba a la vez que estaba en el laboratorio, con un trabajo a media jornada. Así que para todo hay opciones y simplemente tienes que saber realmente lo que quieres hacer y en tus condiciones. Y ya está lo que ha dicho Beña. Sí, chicos, sí, sí. muchas gracias por el Telegram, ¿no? que Para responder sí. las preguntas, la gente que tenga sí, dudas sí. o cualquier periódico. Sí, sí, que se venga a Telegram. Quería agradecer que hayáis participado, porque la verdad que es muy luxuoso que hay gente que ha visto tan cerca de, tan cerca de haber leído ya las decisiones la de, si la de compartir la experiencia, porque siempre la experiencia más cercana le voy a dar mejores co consejos. Y yo creo que es importante alguna de, la, de las cosas que, que habéis dicho, y que vosotros soy ejemplo de ello, de que habéis involucrado mucho en la, en la vida académica, no solo en la, en la tesis doctoral. En esta, pues yo conozco a mucha gente, todos las conocemos, que se encierran en sus despachos, o sea, artículo, artículo, artículos. Está super, pero también hay que intentar eh, involucrarse en la vida académica y como decís vosotros, conocer compañeros y como habéis dicho vosotros, juntar a compañeros de diferentes áreas, como hacéis en, en la GIFI, y disfrutar mm. un poco de, de la oportunidad que tenemos de trabajar en la, en la universidad. Y bueno, muchísimas gracias y imagino que veremos por aquí, por los cursos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí. Este, este ver, que en la de Ramona ahora. Y si hora, que alguno esté invitado para seguir formando a vuestros compañeros y compañeras. Venga, Muchas gracias. gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a los presentes y sobre todo a ti por gestionar todo esto sí. y habernos aceptado para, para poder tener este huequito y contar nuestra experiencia. Bueno, Un poquito sabes, de terapia. siempre va a estar abierto para vosotros. <risa> Un abrazo muy, muy fuerte y disfrutar la Semana Santa también, aunque no haya paso, en la calle ni nada. <risa> lo, mismo, lo mismo, mucho ánimo a todos <risa> con <risa> la cuarentena. ánimo a todos. Venga, pues simplemente deciros a los que estéis en la sala. Los que quieran ir al curso de en vivo nos vamos a trasladar a la otra sala. ¿Vale? Venga. Nos vemos voy, por ya Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.